Profesor Girabales, ah cabrón, ya estamos ahí, ya estamos en vivo, sí, sí estamos en vivo, buenas sí, noches, estamos en vivo. Sí, que yo estoy con el, el doctor Chapatín, es que estábamos jugando a <risa> un universo donde el doctor Chapatín estaba ganoso y donde este la popis, la popis, pues se conocía la popis y el doctor, no, no, el doctor Chapatín, ¿no? ¿Cómo era el, el otro? ¿El del gorrito uh -huh. con lentes? ¿El de sombrero con lentes? De, um, ese de, Lucas, ¿no? Que dice que tú y yo estamos locos. Mira, estoy igual. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llama ese? El tú y yo ¿no? estamos locos. Ah, pues sí no sé me acuerdo. acuerdo. Bueno, nos agarraron en plena en plena este ay en plena obra de teatro que estábamos haciendo aquí Andrea y yo. Sí. Nos estábamos esperando. Nosotros no estamos llegando tarde. Estábamos esperándolos desde las 10 de la noche, pero había unos que, que después del trabajo pasaron a no sé dónde, otros que, que iban a ir a una fiesta pero ya no pasaron, eh, ya no fueron a la fiesta, otros que estaban haciendo cosas, estaban cenando, entonces los estábamos esperando a que todos terminaran de hacer sus asuntos para que estuvieran reunidos esta noche con nosotros aquí en un capítulo más de relato. Oscuros. Oscuros, porque esta noche sí va a ser muy, muy oscura. La verdad, hay que ponernos en ambiente, apaguen las luces, vayan, manden a dormir a los niños sí. y prepárense para un fin de semana, un viernes, viernes por la noche, donde salen las brujas, los duendes, los demonios, los fantasmas, los chupacabras. Salido. Todas las criaturas perversas y malvadas del inframundo se reúnen en unos minutos más así que tengan precaución cierren puertas y ventanas acurrúquense con una cobijita porque vamos a platicar de historias completamente sobrenaturales aquí en Relatos Oscuros hola, hola a todos qué bonito volverlos a ver hoy eh, voy a mandar saluditos saludos a Ghost a, a Andrew que siempre está a Dalí y Dali Jazz, um, ¿a quién más, aquí más? ¿A César García? Uh, um, Salen los Chacas. Dark Angel. A, a Maru le a mandamos todos. un saludo. No, Maru no está. No importa, le mandamos un saludo a Maru. A Lizel Martínez, Lizel Rodríguez. A Carla, a Lizel Rodríguez. A Carla, que, la que está aquí. la... A Yuray, a, a ¿Está Yuray? Es, ¿Yuray está aquí? Pensé que estaba regalando comida, dinero. Oh, ah, ya no estoy en pantalla. A, a Duolón Pan está aquí ¿Crees que Gustavo, nos regale esta noche dinero a nosotros? Guadalupe, sí, yo creo que si sí. está haciendo este que, Al menos que al menos nos regale política. unos colchones que ellos hacen. Colchones. Claro, la verdad sí necesitamos colchones, sí necesitamos money, <risa> sí necesitamos a comida también, sí, aceptamos también, todo. También, Si sí, alguien conoce. Que estaba dando también. que... Nos, también vivo en una colonia este, chaca, entonces cumplo con todos los requisitos para que Yulai me venga a, a regalar, a obsequiar cosas. Nosotros votamos por él cuando se lance a la candidatura. Que claro, Claro, sí. votamos. Votamos. Claro. Bueno, yo no puedo, pero, pero ahí, bueno, se hace Votamos el por el Yulai. Yo no, yo no puedo porque yo no soy mexicana, yo no puedo votar. ¿No puedes votar? No, ¿cómo? Hasta que tengas papeles mexicanos. Claro, no puedo. Pero, pero, pero dile, le doy, mi, que le, mi manita que... rival. Sí, sí. Eso. Hola, Ángel. Ah, dice Hola. Yuray. No, Yulay. Yuray. Ah, Yuray. Ah, ok, ya me estaba confundiendo. Pensé que... Hola, eh, Enrique. Que aquí como apestaba este, marginado, pues había llegado el Yuray no, a no. echarnos la mano, pero no es Yuray Hernández. Sí. Ay. No, bueno, yo seguiré esperando a que Yuray aparezca hola Roque y nos eche la mano con algo porque aquí sí Paola. hace falta mucho, sí eh, Ale Max, un saludote a Paula la reina de los morollos ¿sabías que Paula la reina de los morollos vive en un planeta llena de morollos peludos? ¿en serio? ella es la reina y se diferencia oh. porque ella es peluda pero pelos blancos y los, y los yulais digo los morollos son negros, con pelos mm. negros uh -huh. mm. Eh, la reina de que los Que nos invita y no podemos ir a su... ¿A su planeta? No sí. eh, está chido son puros morollos con pelos negros. Pero para hacer la visita nomás. Pues, para hacer un documental de morollos eso. podría ser, Sí, ¿no? sí, para preguntar cómo viven, cómo es la Esta cosa. parte, en ese planeta de la reina de los morollos, su alimentación es a base de insectos y de, de gusanos. Oy. Entonces, por eso como que no se me antoja mucho no. ir. Eh, pero bueno, eh, ella es la reina, la reina de los morollos, que nos ve desde eh, Moroyolandia. Y ah, gracias pues... a Dolopani que dice que ya no lo bloqueen, que no dijo nada, que no insultó a nadie, que ahí está 13 pesos para que vean que... sí está Es con... que dice que yo, que yo estaba peleando, yo no estaba peleando. ¿Con quién estás peleando? Le estaba dando la bienvenida a una persona con la que hubo roces hace tiempo, pero ya pasó, entonces... No te preocupes, Dolom Pani, que nadie está peleando aquí. Entonces, todos felices, contentos. Ya y no va bien, a Bienvenido y nadie te va a bloquear. Ya no va a haber ningún roce, ¿verdad que lo prometes? No, no, no. ¿De no, no, no. Es que nadie ha hecho nada aquí, ¿no? No, ya no hay ya no roce. Aquí todos son bienvenidos. Todos somos familia. Y no, nadie, nadie se ataca a nadie, ¿verdad que no? No, para nada, no. Okay. Hola, Isabel. Saludos. Bueno, esta noche... Tenemos un tema muy interesante. ¿Habían escuchado Buenísimo. de aquellas personas que crean arte, que escriben y que no se acuerdan de haberlo hecho? ¿O que por medio de una sesión estas personas puedan escribir o dibujar o crear cosas por medio de un espíritu que se les mete? Esta noche hablaremos sobre el arte del más allá, más allá, más allá, más allá. Exacto. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo es el arte del más allá? Bueno, yo les voy a contar eh, cuál es el arte del más allá y se llama psicopictografía, o ¿cómo le dices tú? Yo digo psicografía, pero eso es para escribir. Hay dos, hay dos, ¿no? Eh, psicografía es de las personas los medios que los posee el espíritu y por medio de ellos empiezan a dibujar a hacer dibujos eh, según con lo que les, el espíritu les vaya diciendo ¿no? y la psicopictografía es eh, estos medios que eh, son poseídos y el espíritu habla a través de ellos y ellos proyect, lo proyectan lo que el espíritu les está diciendo con una pintura eso es la psicopictografía. Mira, aquí lo tengo como arte automático también. Exacto. O son pintura mediumínica. Pintura mediumínica, uh -huh. arte automático o psicopictografía. Eh, Exacto. ¿Puedo leer esto tantito antes de que sí. iniciemos la transmisión? Sí, sí, sí, Porque tenemos varios casos en donde ha sucedido esto y son bastante interesantes. Andrea ha reunido historias que no Van a creer. Excelentes. Dice, el término arte automático se refiere a la escritura, pintura o dibujos realizados sin que la persona que lo ejecuta tenga conciencia de ello. Es considerado por los parapsicólogos como una de las manifestaciones subconscientes de la personalidad entre las cuales también se encuentran la xenoglosia, ¿recuerdan? El, ¿cómo, de, ¿Cómo decía esta mujer? Glosolaria. Cenoglosia o glosolalia es lo mismo, es la, el don de lenguas, lo que hablaba Maffe Walker. Sí, eh, te amo, me amas. Eso, exactamente eso es la glosolalia. La profecía o precognición y la facultad de ponerse en trance, medium minidad. Es muy difícil generalizar sobre el estado mental durante la producción de arte automático. Algunas personas quedan en trance y parecen olvidarse de todo lo que los rodea. Otras aparentemente se dan cuenta de lo que sucede, pero parecen somnolientas. Otras están despiertas, pero abstraídas. Y algunas están despiertas y conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor y pueden hablar y leer normalmente. Algunos automatistas saben que su mano está dibujando o escribiendo. Otros, aunque conscientes, no saben lo que está escrito, pintado, y otros ni siquiera se dan cuenta de que su mano se mueve. Muy Eso así es, es el arte automático. Exacto, así es. Eh, incluso hoy en día se cree o se puede pensar que algunos artistas del Renacimiento estaban poseídos por algún espíritu como eh, Rembrandt, Leonardo da Vinci, eh, Miguel Ángel, eh, para hacer sus obras, ¿no? Se piensa que tal vez ellos estaban, pues, ellos de alguna forma y algún espíritu a través de, de ellos eh, se expresaban así con sus pinturas. Entonces, empezamos con los casos. ¿Tienes algunos casos? Vamos a empezar con... Tengo unos muy algunos, buenos. Algunos casos de este arte automático, ese arte Exacto. que de pronto brota sin que la persona se dé cuenta en varias de las ocasiones, pero como hemos leído... También en algunas son completamente conscientes, pero sus manos, los trazos son dirigidos aparentemente por un espíritu, por un fantasma. Sí. Bueno, y empezamos con una señora que se llama Georgiana Houghton de España en 1814. Pintora y medium canaria es considerada la primera artista abstracta cuyas obras estaban inspiradas en las visiones fantasmales que percibía en sus trances. En 1851 murió una hermana con la que ella se, se tenía buena buena buena ¿cómo se llama eso? Relación relación eh, mmm, con la que se sentía muy unida hecho que la llevó a intentar comunicarse con el espíritu de la difunta a través del espiritismo esto desbocó en que comenzase en 1859 a dibujar guiada por el más allá en sesiones privadas el espíritu es quien conduce mi mano cuando pinto, sin que yo pueda hacer nada para controlarlo entre los años 1860 uh -huh. y 1870 produjo una sorprendente serie de acuarelas abstractas, asegurando que estaba guiada por varios espíritus de artistas renacentistas, así como seres angélicos o angelicales okay. ya te paso las imágenes para que veas estas pinturas que hacía ella, ¿esta mujer de dónde era? Eh, española española. Pintaba, según ella, por medio, o bueno, los que pintaban eran los espíritus que se metían en su cuerpo. Sí. Vamos a compartir pantalla para que la gente pueda, pueda ver las pinturas que hacía esta mujer española. Ahí hay una foto de ella y están sus pinturas. A ver, vamos a ver. Ok, todavía no me llega. A lo mejor no me lo has mandado. Ah, al, te lo mandé fue a otro lado. Al WhatsApp, correcto. A ver. Dice Carlos V. A mí me posee el espíritu de la lujuria cuando me hago artesanales. Yo entendí. No sé Ay, qué es. Ah, no. ¿Qué? Okay. Nada. Como que nada. Ahí estamos. Mira, ahí está la foto de ella y sus pinturas. Son como medio raras, todas locas. Ok, esta es la mujer española en qué año? 1800, 1814. 1814, esta mujer ya hacía estos trazos que estamos viendo en pantalla, que son eh, una serie de, de líneas juntas, trazos como ondulatorios. Eh, de varios colores. Sí. Hay algunos matices claros en la parte superior y oscuros en la parte inferior. Y del lado derecho se encuentra un rostro. Un rostro... ¿Quién sabe? Bueno, ella quién sabe qué habrá visto para pintar esto, ¿no? Ella se asoció con un fotógrafo de espíritus, eh, un fotógrafo que tomaba, fotografiaba espíritus con las personas así, eh, juntas, que veían que las familias, no sé qué, que veía cosas fotografiaba eh, y ella se juntó con este hombre, quien este hombre le robó algunas de sus imágenes, eh, dijo que eran de él, bueno, se hizo pasar por ella y le robó algunas cosas y dice, en 1871 con una producción de 150 horas, expuso en la British Gallery en Bond Street de Londres, la exposición resultó un fracaso comercial por ser una pintura incomprendida y la dejó en la quiebra o sea que sus pinturas no gustaron. No. Aquí estaba describiendo la pintura para la gente que nos está escuchando en Spotify, les decía que en la parte superior derecha se encuentra un rostro completamente blanco, con ojos grandes, unas cejas muy delgadas, la nariz muy eh, alargada, una boca muy delgada y sus cabellos cuelgan por los lados con caireles pero además tiene barba, es como mm. si fuera una mujer barbona. Exacto, sí, bien raro, pero para mí 1814, 1816, pues nadie <risa> iba a entender este tipo de pinturas, entonces es como lo que le sucedió a Van Gogh, son personas que van muy adelantadas a su época, y pues lastimosamente son pintores que mueren en la quiebra, enfermos, no tienen así como mucho éxito, entonces pues triste, o hasta hoy en día no se sabe dónde quedaron sus pinturas, no se sabe dónde están fueron 150 obras y no, no se sabe quién las tenga, dónde fueron a parar y 150 pues... obras hechas por un espíritu a través de esta señora, uh -huh. eh, quiero mandar un saludo a Oscar, que no... gracias mi hermano, siempre nos apoya con los superchats por favor gente, apoyen también a, Oxlant, a Oxlant, digo a Oscar <risa> con otros superchats, para que vean que también los demás apoyan, por favor. Gracias, mi hermana, por esos 10 dólares. Dice, yo sí quiero pelear A la ver el Prián y la selección. <risa> yo estoy de acuerdo ah, bueno. contigo. Quería poner otra cosa más nice, pero no me deja YouTube. Bueno, eh, me, me gustó, me gustó tu mensaje, Oscar León. Gracias, mi hermano, por apoyar esta transmisión. Pero, ah, volviendo a la mujer barbona, eh, ¿podría ser que esta pintura la haya hecho un espíritu? Porque se está... Re... Perdón. ¿Qué hiciste? Esto es muy... nueve. Ah, pensé que te había chupado algo. <risa> no. Pero, pero, ¿Crees que ese fantasma, a través de esta mujer española, haya representado su propio rostro? Esos cabellos largos, pero con barba. Eh, um, pues quizás sí. O sea, no sé. Quizás sí, pero no se parece mucho a ella, ¿sabes? O sea. Oye, pero yo me acuerdo que en alguna época incluso hay fotografías. De algo así como princesas, que son de diferentes países, ¿no? Y culturas. Uh -huh. Pero que si les salía barba o si les salía este, bigote, así las pintaban con barba y bigote. Sí. O uh -huh. quizás vio un ángel, quién sabe. Porque mira, tiene como cara de ángel, sí. Pero un ángel. Barbudo. <risa> a mí me parece como. No es sé. que es raro, es como andrógeno. Sí, exacto, sí. Es andrógino, es como mujer, hombre. Sí. Es raro. Puede ser incluso el rostro de un fantasma al que estemos viendo en pantalla. O también puede eh, en, sus, en sus momentos así de trance. Yo creo que de pronto dio eh, algún familiar de alguien que estaba por ahí cercano preguntándole algo, de alguien muerto, cosas así. Isaac Pero, Merlin nos mandó cinco dólares. Gracias Isaac Merlin. Qué buena onda por apoyarnos esta noche, Isaac. Nos hubieras escrito algo ahí bonito para que apareciera en pantalla, mi hermano. Gracias por tu apoyo esta noche de pinturas hechas por fantasmas. Siguiente. ¿Tienes otro caso? Oh, no te vas en... tan rápido que, que se te van a acabar los casos. Tengo y, más. Y luego vas a tener que divagar. Luego <risa> ¿No vas, vas a tener que divagar. Bueno. Te recomienda, pintor Zdravsvetsky. Una buena historia. Dice José Flores que nos mandó 25 pesotes. Ah, sí, ese pintor es buenísimo. recomiendo pintor Dislaw Beskinsky. No. Ah, Beskinsky. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Sa Sadislao Betsinski. Wow. O Bla Blaisla no, no me acuerdo. Sa Sadis sí, Sadislao, algo, así. Bexnitsky. Dice que tiene una buena historia. Este, este pintor, ¿tú sabes sobre él? Sí, eh. Lo que me acuerdo es que él pintaba, eh, creo que, oí, voy a buscar, cosas como mmm, apocalípticas, se podría decir. cosas apocalípticas. Sí, sí. Ok, o sea que, eh, pero esta persona no era, pues, poseída por algunos espíritus que lo hacían pintar eso, ¿no? Solamente que, pues, hablando de pintores raros, sí. nos está diciendo nuestro amigo que este Benskinsky, o como se él, él fue un pintor, escultor de Varsovia. Él eh, lo llamaba como un gótico... ¿Cómo era que lo llamaba él? Barro, No, un barroco. No, es pues como un gótico... Un gótico... Gótico, de archeto, sí, barroco. Sí, barroco, barroco, gótico, algo así lo llamaba a sus, a sus obras. ¿Tienes una foto, y siempre dibujo? sus obras ¿Entonces? eran como una cuestión así como de... de muy catastróficas, como muy buenísimo Siempre me han gustado las pinturas de Ebeksinsky. Muy bueno. Mira, John Cruz escribió Churrigueresco. Eh, eh, ¿Te acuerdas ah, cuando yo te enseñé? Churri, eh? Sí, yo no, y no es tenía es churri Es Churrigueresco, no Churrigueresco. Churrigueresco. Aquí es, tengo una pintura de él. Y solamente es un, este, un tipo de arte que solo es propio oriundo de México, el Churrigueresco. Él murió eh, muy horrible, ¿no? Le lo dieron 17 puñaladas. ¿A quién? ¿A el de, Pes de sí, sí, murió de, de... ¿Le lo apuñalaron? Exacto. ¿Por qué tú? Perdón, voy al baño. Sí, sí, voy al baño. Eh, Disculpenos porque tenemos aquí una... este, Yo también estoy igual. Una, ¿Cómo es cuando te intoxicas? Una alergia. <risa> sí. No es intoxicación, es una alergia. ¿Quién sabe por qué? Pero todo el día, tanto mis eh, compañeros que me ayudan como nosotros, hemos estado como agripados, es, es raro que se nos suelta el moco, no entendemos por qué, pero hoy, hoy es el día que no hace frío, no siento que esté frío, no ha llovido, no sé qué pasa, pero todo el día hemos estado con el moco colgando. Eh, sí, o sea, el moco, la nariz cuando se escu escurrimiento nasal, perdónenme, para la gente que, que es un poco más educada, escurrimiento nasal, una disculpa, para la gente que es un poco cochaca, pues eh, colgando el mock, ¿ok? Uh -huh. Aquí hablamos de acuerdo a las personas que nos ven y tenemos todo tipo de personas escuchando y viéndonos también Uy, en directo cuando son dos minutos. Y serán las doce de la noche, dos minutos y serán las dos de la noche aquí, en Relatos oscuros Listo. Ahí te mandé la pintura. ¿Tenemos la pintura? Vamos a verla. Sí, pero bueno, él no es medio, no es del, medio. de lo que estamos hablando, pero bueno, eso es un ah, ejemplo... Pues sí, sí, Chalinsky es el que sí me, me gusta mucho sus pinturas sí. apocalípticas, ¿no? <risa> Completamente apocalípticas, o sea, puedo sentir ahí que el infierno me abraza con esa pintura o sentir cómo Dios es, me escupa. A mí con... siempre, no, a mí siempre me parecían como, como si hubiera caído una bomba atómica y hubiera arrasado no, con no, todo, así. Ándale, así exactamente. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Eh, John, John Galindo. John Galindo, buenas noches, saludos. ¿Qué nos querías platicar, mi hermano? Lo de, lo de ayer, ¿no? Otro, que, ¿Cómo sufriría un palazo. Ah, a ver, cuéntanos, John Galindo, cuéntanos tu historia. Dices que... ¿Qué pasó? ¿Te asaltaron? ¿Alguien te atacó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo te sucedió eso? Cuéntanos. Fue hace cinco años. Acabo de cumplir cinco años y sí, me asaltaron. Me asaltaron enfrente de mi casa. ¿Estabas, ¿Qué estabas haciendo ahí enfrente de tu casa? Pues estaba con una amiga en su camioneta y todo, y... pero pues yo ya tenía de tiempo. Pues no puedo contarte desde el principio, pues cuando miraba, mira, la verdad, de ese abrazo, pues me dispararon en la cabeza, dijo, y pues lo, el único problema que, que tengo es de que me quedé ciego, dijo. Oye, pero te, te dispararon en la cabeza, eso es te querían matar, pero ¿fue porque te querían asaltar o porque te traían ganas por alguna situación? Pues creo que sí, a lo, a lo mejor lo analicé, dijo, ya después de haber regresado de mismo. Y pues creo que sí, como que me querían matar o me tiré así como que reiño o septo. ¿De qué estado eres? De Tijuana, dijo Ah, de Tijuana. Ya en Tijuana sucedió esto. Ok. ¿Qué pasa? te, da, te ¿Cuántos tiros te, te dieron? Eh, con un escopetazo, hijo. Un escopetazo, escopetazo de eso. ¿Y? ¿A, ¿A quemarropa o tenías la, el vidrio arriba? ¿Estabas en la camioneta? Eh, pues te contaré, hijo. Ahora sí viene lo bueno de la historia. A ver, cuéntanos. Eh, de haber dejado mis, mis, mis amistades pues de haber dejado mis amistades porque pues eso de hipocresía y estaba hablando ¿no? y los pues, dejando mis amigos y estaba con una amiga y ese día la verdad no tenía no tenía nada de ganas de hacer pues no tenía ánimo pues me la, me la quería pasar entre. Pues, y estaba a gusto y de la nada pues me empezaron a molestar, un amigo, un amigo mío me empezó a molestar, que, eh, que, que decía de él y que estaba hablando de él y que, que, porque ya no voy a visitarlo? Y acá, pues, está como que loco, ¿no? Y, pues, yo me he sacado de onda. Y lo ignoré, pues, le dije, no, pues, vete a tu casa, yo luego voy. Y, pues, ya así quedó y, pues, mi amiga, que siempre visitaba y todo eso, no le había mandado mensaje ni nada, pues. No quería que nadie me visitara. Y ese día mi amiga vino solo. pues Y me dijo, hey, ¿qué onda yo? Este, estoy aquí fuera de tu casa. Y pues, lo normal. Salí un día, nos tomamos un cigarro, practicábamos una cerveza. Y esa vez, al centro, pues el centro de Tijón, donde hay un bares. Y era que día viernes. Era viernes, este día viernes. Y se me hizo raro porque un bar siempre estaba lleno y ese día no había nadie, nadie, y pues estaba raro, así como que hasta me digo, qué raro, y él dice, siempre está lleno, y le digo, pues sí, ¿no? y encantamos, compramos unas cervezas, y la verdad ni teníamos ganas de tomar porque se nos hizo raro, compramos una cervezas y le dejamos, les dejamos, y la verdad, eh, nomás recuerdo que me subí a la camioneta y íbamos de regreso a mi casa, Llegamos, y tenía ten un perro, mm, se llamaba Tequila, un husky y empezó a ladrar, pues, empezó a ladrar, y pues yo lo, lo, lo caí así como que, hey, cállate Tequila, y guardaba silencio, pues porque me hacía caso, y estaba delante de ese perro, y de la nada, pues, mi amiga me dice, ya después de lo que me pasó, la verdad, no recuerdo, viejo, no recuerdo cuántos eran, ni sentí dolor ni nada. Fue lo único que recuerdo es de que me estaba rezando mi papá, pues afuera de mi casa. Y escuchaba a mucha gente, los vecinos y todo eso, que labraron una ambulancia. Y pues yo estaba así como que no sentía nada de dolor. Y ya no podía ver nada. Solamente sentía así como que mi papá que me estaba rezando Y yo nomás le decía, no, pues los quiero mucho. Sentía que yo me iba a morir yo. Pero no sentía dolor, viejo. No se siente nada de dolor te siente así como que bien tranquilo, y pues, ya después de ir al doctor, pues, en la ambulancia, dice que me iba, pues, iba perdiendo sangre, y me iba perdiendo la conciencia, pues, me estaba desmayando, me estaba desmayando, y después, perdí la conciencia, y nomás recuerdo, que, pues, en el baño, en el, en el hospital, dice mamá que me amar que me estaban amarrando, porque estaba como que muy desesperado, así como que, ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Yo no recuerdo eso. Solamente recuerdo que tenía ganas de orinar y pues estaba así como que acostada en la cama y había varios pacientes y la verdad ten, tenía ganas de orinar y así pues me bajé en los pantalones, no sé qué traía, pero yo no miraba y ah, se me cayó un sendero de mis. Pies. Y empecé a orinar, empecé a orinar. Y pues dice mi mamá que el paciente decía que me cambiaran de, de, de sal porque me paraba y brincaba en las camas y todo eso y yo no recuerdo eso, no recuerdo Y ya después recuerdo que venía con un tío mío y mi madre y se escuchan de los hospitales cuando se abren los, las puertas así que se deslizan, escuché y como que me pegó el oxígeno del aire de afuera, no sé, y me agarrar como que el rollo. Y, ¿qué me pasó? Le estaba diciendo a mi mamá y a mi tío. Lo reconocí, lo bueno que lo reconocí, de volar mamá tío. Y, ¿qué me pasó? me dice, mi tío ha sido volar. Digo, la verdad, te dispararon en la cabeza y te vistes un ojo, digo, y obtuviste, dice, el otro ojo pues, también está dañado. Y me cayó el 20, pero no quise hacer como que mancha ni nada. Sí. Y digo, me quedé así como que pensando en olvidarlo y ya mi familia me visitaba y todo eso y yo todavía no estaba ganando el rollo porque pues yo estaba sedado pues. estaba sedado de eso y ya pasaron cinco años Hasta las, fui a psicólogos fui a terapias y todo eso y pues yo le decía, estoy bien, y él me decía, si ¿Sí, estás bien, dice, pero pues tienes que, te tenemos que enseñar, dice, tenemos que explicar, porque luego te va a quedar muy bien y no te vas a deprimir y todo eso, y sí me deprimí, me enfermé, aparte se vino el COVID, eso me deprimí bien, machín, y me decía mira, enfermo, y, y, y pues yo me decía, como que yo me siento bien, y ya empecé a, ver, a decir, no, pues la verdad, no estoy bien, ya me siento como que cansado. Me chequeé, análisis y todo eso y sí, tiene una enfermedad en los pulmones. Pero... Ahorita ya estoy bien, ya pasé el tratamiento y todo eso. Y pues me puse a escuchar videos, la verdad, de, de miedo, de Dios, de ir a la iglesia y todo eso. Y tuve un amigo que tuvo un problema que se voló la mano. Y él me empezó a decir, hey, amigo, dice, yo pasé por lo mismo me empezó a apoyar, pues, me empezó a apoyar y me dice, ya después de esto te van a pasar muchas cosas, me empezó a decir como que cosas raras y como que se te va a abrir algo y se perdiste tu vista, se te va a abrir otro sentido y pues yo así como que, como que, Simón, pero me empezaron a pasar cosas bien raras, empecé a escuchar a Dios y que la Biblia, y luego todo eso lo que pasa en el YouTube, que la Biblia es del de diablo y todo eso, y tú, que parecías Oxlack. y pues decía, no, pues, le creo más a Oxlack. Empecé a mirar tus videos, y... Pero, o sea, ¿recuperaste, no, o sea, ¿recuperaste la vista? No, ya no miro nada, ya no miro nada. O sea, ¿estás eh, invidente completamente? Ajá, invidente. Y, bueno, ¿qué, ¿escuchas nada más los videos? Te escucho, ya te había mirado antes, pues, ya, antes ya te miraba yo, pero estábamos sí. aquí. Y sí. después mira que tu novia y eso, Andrea, y todo eso. O sea, y pues dije, oh, okay, qué Y perdiste... Pero ya te reconozco, pues sí, ya te puedo reconocer. Sí, pues. Perdiste un ojo y el otro se dañó. Sí. Ok, ¿y cómo? ¿Qué no, empezó? ¿Qué fue lo que empezaste a percibir, me, me decías? Este pues diciendo pues así como que hablando a Dios pues. y ellos sí, tú pues ayúdame y todo eso lo normal no empecé a ir a la iglesia y es después Dios ¿no? No, no no me escucha así como que como dicen todo ¿no? y de la nada así como que abre diablo arre, así como así jugando jugando ¿vale? enséñame a andar así pues y me empezaron a espantar en mi casa, tener problemas con mi mamá, siempre me peleo. Y todos los espejos y todo eso, pues, dicen que absorben un chorro de energía. Y sí es cierto ¿no? sí es cierto. Este, mis hermanitos me decían, eh, que viene una sombra y así, pues, así como que ya empezaron a creer y me empezaron a pasar un chorro de cosas así. extrañas extrañas digo. Antes de ver, me pasó algo de que miré como algo como hombres, con unos vecinos, pero no sé si eran hombres o brujas, pues, pero se quedó extraño eso. Pues. Ya mirando, empecé a mirar eso yo, y me miraba la gente, y me decían, tú tienes ojos bien bonitos, yo digo, sí, yo, sí, todo así como que de nieve. Pero yo me tomaba fotos en mis ojos, y sí, se, me, se me hacían así como... Como de la pupila larga, así como que rara. Y no me creía la gente. Y varias personas, yo lo notaba que se me miraban raro los ojos. Pero yo no se sé hacía si caso. digo, yo sé que me están mirando mis ojos. Porque me estoy concentrando en lo que estoy haciendo. jugaba ajedrez. Este, fútbol. Eh, pues cosas, pues. Normales, deporte y todo eso. Y me miraban. Y yo los miraba, pues, de que se espantaban y ya no sé cómo que me reí Y me pasó esto. Me pasó esto, me quitaron mi vista. ya lo que yo decía, si lo más cura de mí son mis ojos tan raros. Y perdí esto porque empecé a alejarme de mis amistades. Y todo eso yo estaba así como que fumaba marihuana, pisteaba, me peleaba en los bares y todo. Lo normal, pues, así como que los problemas. Pero había muchos problemas. Me he con los personas, buenas mi familia. Pero yo digo, pues, por malas amistades me pasó esto. Y ahorita ando platicando mi historia y siempre quise platicar con ustedes, pues, la verdad. Bueno, bueno, sí, te agradecemos que nos hayas querido compartir esta experiencia y, pues, a raíz de eso, como nos comentas, pues, ...ya sentiste o tuviste algunas otras sensibilidades... ...y pues eh, yo creo que de, de las cosas que aquí platicamos... ...quizá algunas y las identifiques como que son más reales que otras... Y ...te agradecemos la, la llamada que, sea, que es desde Tijuana... Eh, ...pues esperemos que estés bien y que si te ocurre algo... ...que puedas eh, descubrir que no es normal... ...que es algo muy extraño, paranormal... Pues este es el número, nos puedes llamar y nos puedes contar lo que te ocurra. Sí, sí, pues yo la verdad quise hablar con ustedes porque pues dije, a ver qué me pueden ayudar ellos, que tienen muchas amigas así. Luego tomando fotos de mis radiografías y de okay. mi cerebro y todo eso, de los neurólogos. Ok. Y para saber solo de los colores del, del, del cerebro, porque tuvo un tío, un familiar que tuvo unos derrames cerebrales, y me contaba sus problemas, pues, le daban ataques y todo eso. Sí. Y me enseñaba sus radiografías de sus cerebros. Y revisó la mía y me dijo, oye, tienes diferentes colores como los míos. Y él ya sabía eso de los neurólogos, pues, todo eso de la cabeza. Y, pues, como me pasó esto a mí, sí. pues, él me pasó a apoyar en eso, pues. Y dije, hablarles a ellos a ver si pueden saber qué significa esos colores, lo que tienen los cerebros. Pues. Ok. Bueno, sí, nos mandas lo que quieras compartirnos y pues ahí seguimos hablando de acuerdo el tema. Te agradecemos y te mandamos un abrazote mi hermano, que estés muy bien. John, ¿verdad? Sí, John. John Galindo. John Galindo. Saludos, John, que estés bien. Bye. Ahí, ahí tengo, oh, esperen, esperen, ahí tengo en el, en el YouTube, ahí donde tienen los comentarios, ¿verdad? Ajá. Ahí tengo como J.C. Gales, ahí para que digan, ah, está J.C. Gales. Ok, como J.C. Gales estás en el chat. Ahorita escribes para que te veamos ahí. Ah, Ok, gracias, gracias. Saludos. Eh. Saludos. Saludos. Está Buenas noches. Buenas noches. Estamos eh, eh, viendo en este momento la hora. Eh, Daniel Corran nos mandó 65 pesotes. Daniel, gracias mi hermano, dice que si le puedo mandar un saludo a su esposa Alejandra que está viendo el programa, le mandamos saludotes a ti, Daniel, y a tu esposa Alejandra, donde quiera que se encuentren, gracias por acompañarnos esta noche. Estábamos con las pinturas estas que estábamos viendo, Apocalípticas, que alguien nos escribió. Eh... No, Apocalípticas no, estábamos hablando de las de los Mediums, Pito, ¿qué? psicopictográfico estamos, estamos, estamos viendo las apocalípticas y, y ya pero alguien nos dijo que sea, habláramos es, de Z eso es lo que estaba eso es lo, que ¿eso es, eso es lo que <risa> bueno eh, es que me escribió el muchacho que habló sobre sobre este este cuadro sobre uh -huh. este pintor, y si sí tienen más o menos como una conexión con esto, porque lo llamaban el pintor de los sueños, porque él pintaba, pues supuestamente lo que él soñaba, no, pero muchos lo decían que era más que todo pesadillas. Eh, lamentablemente, este pintor tuvo una vida muy triste, así, ¿Ah, sí, sí ¿Por bastante qué? triste. Eh, en los años 70 tuvo mucho éxito con sus pinturas, le gustaban muchísimo. Pero, pues, tuvo muchos acontecimientos catastróficos en su vida, como la muerte de su esposa, el suicidio de su hijo, y, pues, murió de una forma muy violenta, de 14 puñaladas. Sí, lo, lo qué, qué horrible, ¿no? O sea, pintaba cosas que daban miedo, tétricas, oscuras, apocalípticas. Él como... decía que eran sus sueños, eran, él decía que eran sus sueños, pero mmm, más bien muchos como... como ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Eh, bueno, se me fue el nombre de, de estas personas que como que opinan sobre las obras, le, le, le decían Criticos. críticos de arte, exacto, gracias. Eh, le decían a él que era más que todo sus pesadillas, no eran sueños, sino que era, se veían más que todo pesadillas, lo que él hacía. Entonces, eh, sí estaba un poquito ligado porque pues dicen muchos que él veía como el futuro, así como como si hubiera caído una bomba atómica y todos hayan quedado como, como de, en los huesos sí. muy, así como muy apocalípticas, entonces decían que eran como no sueños sino pesadillas esa es la obra de este pintor. Ok, vamos con otro caso de las psicopictografías Otra, otro caso eh, ya vimos la primera obra de esta mujer española que, pues, dice que ciento y tantas obras que nadie sabe dónde quedaron y que tuvo muy mala suerte con esas pinturas, ¿no? Sí, no fue, fue reconocida. muy mal, muy mal, sí. Muy bueno, bien. la siguiente es Match Hill, de Inglaterra, de 1961. Voy a mandarte la foto para ir hablando de ella. Sí, ¿es otra mujer? Es otra mujer, sí. Ok. Es esta. De Inglaterra, ¿verdad? Sí. Ok, también en Europa, vamos a ver eh, estos casos en donde se presentan. Ya, ya vimos el primero en España, ahora uno en Inglaterra. Vamos a compartir la imagen que está apareciendo en este momento. Eh, y dice, tras la muerte de sus dos hijos y una larga enfermedad, comenzó a dibujar, escribir y bordar. Creaba bajo la dirección de un espíritu que ella llamaba Mirinés, Mirinerest con cuya rúbrica firmaba sus dibujos y postales. Trabajaba por la noche en condiciones de baja iluminación, la noche y en la noche y en la oscuridad, según dicen, que es el mejor momento para los fenómenos paranormales. Como soporte utilizaba cartulinas y rollos eh, de tela de baja calidad y de manera obsesiva. Te voy a mandar las pinturas de ella. O sea, esta mujer de pronto eh, pierde a su esposo. Sí. Eh... Y que de pronto comienza a pintar de verdad. No es decir como que tuvo un hobby y comenzó a, a, a... Pues a Yo ocuparse creo, tiempo. Exacto, pero... Ella decía que de un momento a otro le, le empezó como a, a entrar como un espíritu y ella decía que entraba como en un trance Ajá. y que empezaba a proyectar pues en sus lienzos todo eso. Pero sabes qué pienso lo que le pasó a ella, que como que no, como no pudo soportar la muerte de su esposo y de su hijo, sí. de pronto le, le dio como el trauma o algo así y de la nada empezó como a, a pintar así sus cosas bien raritas. Ya, esto es un caso como de arte automático, ¿no? Como el que sí, hablábamos. Sí, ahí te mandé las pinturas de ella. Vamos a ver. Eso fue en el sesenta y tantos, en el año sesenta. Y me, me parecen bonitas. Están raras. raras. Estamos viendo nuevamente, aquí hay una curiosidad que noto entre la primer artista y esta segunda, y es que nuevamente aparecen líneas, líneas eh, muy juntas, líneas también eh, algo... Eh, rectas y algunas otras curvilíneas, se le podría decir, onduladas. Sí, sí. Y nuevamente aparecen rostros. Este rostro también es de mujer. Es una cabeza muy grande, un cuello muy delgadito, la nariz eh, muy pequeña, la boca también muy pequeña. Los ojos parecen representar o expresar tristeza. Y a su lado parecen otros dos rostros pequeños, como si fueran niños, con. Eh, las pestañas largas, la boca muy pequeña, la nariz también. Bien rarito, ¿no? Y parecen arropados. Esto, todo esto... Entre, es como un cuerpo de serpiente, me parece a mí. Me parece. Todo sí, esto entre líneas. Sí. Es, es algo como completamente saturado de, de líneas. Y aquí nuevamente encontramos esa saturación de líneas. Encontramos curvas, rectas, cuadrados... Eh, rombos, eh, muy geométrico el fondo y también encontramos aquí dos rostros, dos rostros nuevamente como de mujer, el principal parece que trae un vestido eh, de época, de estos eh, vestidos de la edad media, podremos decirlo así Sí. y los ojos, la nariz y la boca son pequeños y después un rostro que está Atrás de esta mujer. Es como en tinta, ¿no? Esas esos todas las es líneas. Enrique pregunta que, qué años, es como en los años 60. Años 60, mira, sí. otra mujer como parece que la está observando desde atrás, solamente aparece su rostro. Sí. Si esto ella empezó a, a pintar, a dibujar, es raro porque, pues no sé, se supone que el artista expresa sus pensamientos, sus sueños o lo que siente... Sí. Aquí vemos solo rostros de mujeres, en lo mismo que vimos en el otro caso, rostros sí. de mujeres. Sí. A ver, vamos a ver otra pintura de esta, de esta mujer y aparece muchas nuevamente. Caritas. Este Son caritas y otra vez rostros de mujeres, muchas caritas entre muchas líneas que forman cuadrados, triángulos, rombos, diferentes tonalidades de grises pero es muy geométrico y entre todo esto, caritas, caritas de mujeres. ¿Por qué? Porque esta señora que tuvo tragedias sí, sí. comenzó a dibujar caritas de mujeres. Sí. Dice alguien aquí que expresa tristeza. Tristeza, tristeza sí, es bien triste. Sí, parece que expresa tristeza. Sí, y eh. sus pinturas no eran así como a color, sino eran así, en tonos negros. nada no más. Sí, sí nada fíjate nada que aquí no tiene expresión de tristeza nada, pero sí, sí como que, como que expresa, como que sientes tristeza al ver sí. estas caras como solitarias, a pesar de que son muchas caritas, parece como un lugar solo, como distantes, como sí. atrapadas, sí. como que ya no tiene ganas de vivir, ahí siente uno y aquí estamos viendo otra, otra obra de esta mujer que podemos ver un un lienzo bastante, bastante grande, amplio. Sí, grandísimo. Y bueno, a, para hacer un arte automático, es decir, que esta mujer no sabía pintar ni nada, y de pronto comienza a hacer estas líneas, sí. nuevamente noto lo garigoleado que está, noto eh, muchas líneas que forman eh, diversas formas en contraste, blanco y negro, Blanco y negro, con muchas, muchas líneas muy juntas. Sí. Como si su mente estuviera muy revuelta, ¿no? Sí. Y mira, larguísimo eso. sí no, Y eso en los años 60 no se veía mucho. Vamos a ver, aquí tenemos una foto de salud. Eh, esa eh, es otra, esa es la es siguiente. Ok, vamos con la siguiente. historia eh, me, Esto me parece increíble porque, bueno, les voy a ir contando. Eh, mira, el dibujo está supremamente... ¿Este es un dibujo? Perfecto, elaborado, sí. Uy, sí, es un dibujo. Se, wow. llama, se llama Gertrud Jonsatko Medis de Austria. De Austria. En 1975, Gertrud era hija de los artistas austriacos Emily Medis y Carl Medis. Poco después de la muerte de su madre, se llevaron a cabo sesiones espiritistas en la casa de su tía, en las que una medium estableció contacto con su madre. Al poco tiempo, la propia Gertrude, de 16 años, experimentó estados de trance mediúnico, en los que se comunicaba con su madre y otros amigos espirituales del otro lado, bajo cuya guía Gertrude era hija de los artistas austriacos, Emily Medis... Y... Ah, eso ya lo conté, ¿no? Ok, entonces eh, esta Gertrudis era de ella, Austria. Ella sí, ella a los 16 años entonces tiene como este acercamiento con los espíritus y eh, empiezan sus, eh, sus cuestiones de trance y ahí es donde ella empieza a, a proyectar estas pinturas y estos dibujos de ella y ahí está uno que me, me, me causó mucha curiosidad porque es supremamente detallado, ¿no? Y esto lo hizo estando en trance. Estando en trance, Esta sí. mujer de Austria. Este será un autorretrato. Ese es el cuadro de su madre. De su mamá. Sí. Wow. Wow, increíble. O sea, según ella la vio sí. y, la, y la hizo. Vio a su mamá, eh, su mamá ya sí. había fallecido. Ya había muerto y ella se comunicó con su madre y eso es lo que ella... Y ella... En es, trance hizo. Y wow. O sea, una persona que no sabía pintar, no sabía dibujar nada. De pronto tiene una visión, un sueño donde ve a su madre fallecida. Exacto. Después de, tiene una sesión donde está en estado, ¿cómo se llama? Hipnótico. Mm, o qué es? Mm, hipnótico, puede decirse, sí. sí. Y, y comienza a hacer este dibujo y como tú mencionas, súper detallado, ¿no? Esta es una obra de alguien que que estudió y que sabe, que practicó el dibujo y la sí, pintura. Sí, perfecto, perfecto. Esos son unos dibujos perfectos. ¿Quién ya habrá hecho más, más dibujos? Porque es impresionante lo que hizo sin saber pintar. Es un rostro en blanco y negro con a lápiz y está muy, muy... Sí, supremamente bien elaborado. Muy detallado, Voy a buscarlo claro. aquí. Voy a buscar aquí más pinturas de ella. Sí. Esto en un estado de inconsciencia, un estado alterado de, de la mente. Aquí vemos también eh, la mano, las, las flores que tiene en el pecho, la ropa, vean, los pliegues, las sombras que tiene la, la ropa. Eh, wow, está increíble. Y este es el retrato pues, de un fantasma. De su madre que había De fallecido. su madre, pero mira estas, estas por ejemplo, ahí te mandé otras. O sea, no siempre hacía lo mismo, o sea, ella tenía como, Ay, no. como cuestiones diferentes. Sí, ella tenía sus estados, Ay, según está... ella, sus estados eran diferentes. A su madre la pintó muy detallada, muy, eh, muy perfecta, pero mira que en otros estados de trance, mira lo diferente. Eso, mm. es, eso es lo que a mí más me impacta. O sea, que no, no siempre era perfecto sino era así diferente. Mira, por ejemplo, el de arriba es supremamente diferente a lo que dibujó a su madre. Claro, estamos viendo una escena, una batalla donde hay personas con espadas, con flechas, con arcos. Eh, un personaje principal está en el centro con un ropaje amarillo y rojo. Y esto ya parece, pues, el nivel de una persona, no como en la de la primera foto, o sea... O sea, en sus trances, por ejemplo, la primera foto, o sea, perfecto el dibujo. Pero en este, mira, mira, mira ya como, como hace los dibujitos, o sea, ya es totalmente diferente. O sea, es como si fueran dos personas diferentes. Bueno, aquí parece que las personas que están alrededor del personaje del medio le tienen miedo. Aquí estamos viendo sí. algunas muestras como de, de terror de espanto y vemos que son personas como asiáticas y ella dices que es la de Austria, ¿no? Sí. Y parece... arriba, mira el otro de arriba, tan tan raro, ¿no? Ah, eh, te mandé otra, ahí hay otra, Alejandro. Ah, ok, no Entonces, Mira ese sí, ya está más sencillo. Es un dibujo muy sencillo, es una, como una procesión, ¿verdad? sí. Van muchas personas en, en estado de luto por una colina y parece que llevan un muerto cargando. Sí. Eh, este muerto parece una mujer que ha fallecido y la llevan cargando encapuchados. Este es, también sí. es muy raro, no, ¿no? es que pareciera dos personas diferentes, o sea, ella en su trance seguramente... Eh, su madre, no sé, según la vio supuestamente muy bonita o algo así, sentía otra cosa y la proyectó así. Y en estas ya fue otra, otra cosa. Entonces es muy, muy o diferente, sea, pero ¿no? cuando está en estado de trance, ¿qué sucede? En este caso se le metían... ¿Algún espíritu y este era el que pintaba o al que dibujaba? Sí, exactamente. ¿O qué pasa cuando estaba en estado de trance? ¿Simplemente tenía un dibujo automático? No, ella, ella según ella, se le metía al espíritu y, y el espíritu era el que le decía. Por ejemplo, en el de su madre se, le, se comunicó con su madre uh -huh. eh, y esta les proyectó ese dibujo. Y en los otros, entonces ya era porque se comunicó con otros espíritus. Y estos le hicieron proyectar otra serie de cosas. O sea, nunca sus dibujos se parecían, nunca eran muy diferentes todos. Eso podría ser cualquier persona en estado de trance o digamos que ella tenía capacidades como para que los espíritus eh, a través de ella plasmaran estas. Según tenía estas zonas. capacidades, según tenía capacidades, sí. Entonces eh, los, tenía mucha facilidad para que los espíritus se comunicaran con ella y por medio de ella hacer diferentes dibujos. Hay, hay diferentes tipos, ¿no? O sea hay unos que dibujan eh, de la psicopictografía, o sea, lo hacen rápido, que yo creo que hizo esta así, y otra que duran horas en el trance, ¿no? Entonces, eh, si sí es, sí es impactante ver esto a lo que ella hizo anteriormente, entonces... Tenemos bueno. una llamada telefónica, vamos a... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Rosa, ¿cómo andas? Bien, bien, saludos. ¿Quién habla? Saludos también Andrea. Saludos. Andrea, ¿verdad? Mm. Saludos. Uh, este, oye, fíjate que hay tocado un tema muy, muy interesante uh, acerca de la inspiración, ¿no? de, lo, de los este, de los artistas. Fíjate que, bueno, no quiero tampoco como te voy a decir menospreciar el trabajo, realmente no sabemos nada, pero yo creo que se me hace como más este interesante, o más bien, siento que es similar a las pinturas que hacen las personas que tienen, este, están internados así en psiquiátricos o algo por el estilo. Hay muchos este, artistas que no solo están de la cárcel, sino también de hospitales, elementales, y hacen pinturas que igual son muy interesantes, como que dan una perspectiva. Eh, distinta eh, plasmática de lo que pasa en su casa y entonces no le quiero decir que esa artista esté loca, porque no, no lo sé uh -huh. o que tenga todo respecto a algún este, asunto eh, mental, pero sí creo que podamos usar las técnicas que han estudiado los, los médicos psiquiátricos para interpretar esos dibujos, o sea, el mensaje que quieren dar, qué lenguaje están dando, qué mensaje o cómo se comunica. Y aplicarlo a estas personas que dicen que pueden ser influidas por algún ente o por alguna fuerza. Igual que encontrar similitudes, o quizás podemos abrir una puerta no conocemos, pero al menos es un punto de partida. un caso estudiado, también es inspirado o, o ser influenciado, ya sea un pensamiento, una idea, o, o quizás una en mente eh, resultado de, de una alucinación o alguna esquizofrenia, uh -huh. eh, que también pueda ser explicado pero ahora eh, entendiendo cómo un espíritu logra comunicarse a través del delante, está, está muy interesante. Sí, ¿no? porque una cosa es que si ya los espíritus se metieron en el cuerpo de la persona, pues para comunicarse podrían muy bien escribir como la psicografía, sí. pero en este caso dibujan o pintan, es, es decir, no quieren decir nada en específico, es como que, querer hacer algo simplemente, algo artístico, de algo que ellos recuerdan. Exacto. Ok. Así es. Y yo entiendo que, que quizás, este, por ejemplo, hay muchos, hay muchos mensajes, y eso es muy característico de los artistas, no son muy, este, digamos, obvios. Uh -huh. No son personas que pueden, digamos, sí. interpretar y conocer a de buenas a primeras, son personas que, que su interior, lo que realmente son, su verdadera personalidad, no la expresan de la forma en que una persona quizás extrovertida o, o acostumbrada a comunicarse, lo haga Entonces... Yo creo que dedicarle tiempo a lo que es esta mujer o lo que digan los pacientes psiquiátricos o los criminales o lo que sea, es una forma muy genial de poder entender qué es lo que pasa en su mente o qué es lo que les influye para tener estas visiones, ¿no? estas, estas imágenes de la vida, porque eso es el arte, yo siento que eso es el arte, es como una forma de, de, de interpretar su realidad. En la, en sí. ¿Cómo lo ven ve ellos? ¿Qué significado le dan? Y pues está chido. Qué bueno sí. que esos temas. Muy bien, bueno, te agradecemos aquí la opinión con sí. respecto a este mm -hmm. tema y eso es eso es interesante. Sí. Ojalá pudiéramos saber qué es lo que quisieron representar con estos trazos. Sí, sí, sí. Muy bien, te mm. mandamos un saludote, mi hermano. Gracias. Gracias. Sí, que tengas muy buena. Y, y igual este pues, siguen tocando estos pues, temas curiosos porque igual este, hay mucho misterio, no solo en Ángeles y Fantasmas, sino en todos lados. Hay cosas por descubrir. Sí. Exactamente. Hay muchas cosas por descubrir. Saludos, mi hermano. Saludos. Dale, andamos, hasta luego. Saludos. Bye. bye Oye, bye. pero no solamente hay mediums pintores o, o que escriban, sino hay mediums músicos también por medio de la música. Ellos lo. Ah. Como que los posee el espíritu y empiezan a tocar un instrumento sin saberlo tocar. Creo que serán espíritus que en vida eran artistas y que quieren seguir haciendo obras y por eso toman cuerpos ajenos para seguir haciendo eso. Supuestamente en el, el del que del, de tu video era porque era un hombre que pintaba en las tumbas sí. de los faraones, ¿no? En el caso este que habíamos platicado ya, uh -huh. de que un minero escuchó la voz que le, en las profundidades de la tierra que le decía que él iba a ser pintor y uh -huh. que eh, finalmente se convirtió en un pintor sin saber pintar y llegó hasta Egipto y donde encontró eh, eh, trazos, pinturas que eran iguales a las que él hacía y se dio cuenta de que el espíritu ese del que se poseía era precisamente un artista, ¿Un artista? egipcio que dejaba plasmados esos dibujos o esas pinturas en las tumbas de, de los faraones o de las personas importantes de Egipto. En este caso sí, ¿no? Sí, sí, sí, en este caso sí. Pero yo pienso que mmm, no, es en, no es en la mayoría, sino que yo creo que el espíritu como que quiere que esta persona plasme, o proyecte algo, y yo creo que es de esa forma, ¿no? Porque hay muchas formas, como escrito, así con la música, como yo decía, pero eh, no. yo no creo que sea tan precisamente que el espíritu en vida haya sido un, un artista, sino que yo creo que es que como hay, hay como diferentes formas como de expresar, entonces creo que no tenga que ser solamente que haya sido un artista. Te voy a mandar otro. Sí. Otro que... Otro, otro, otro... ¿Dónde está? Que es esta señora y su arte. Otra mujer. qué curioso. Otra mujer. Aquí son vamos? La mayoría... Mira que yo estuve investigando y la mayoría... Mediums, pint, eh, que sean psicopictógrafas, son mujeres. O sea... Mujeres. mujeres o sea que esta locura le entra nada más a las mujeres esta locura le entra así como que solo a las mujeres pero tengo tengo una que es de dónde es esta mujer bueno aquí es se llama ágata uy pero el nombre sí Agatha es, es, de, es de alemania pero el apellido es tremendo no eh, ahí te mandé se llama Agatha Hoshiechowsky. Pues <risa> vamos a ponerle. Agatha Shoshienaiger. de Alemania. Ajá. En 1986, tras casarse y formar su propia familia, en 1961, Agatha Hoshiechowsky fue ordenada sacerdotisa de la Asociación Espiritualista Universal. En 1951, había comenzado a escribir y dibujar autores automáticamente bajo el control de su guía espiritual mona una niña nativa americana comenzó a realizar dibujos mediúmnicos según ella los autores reales de sus obras fueron varias personas fallecidas incluidos artistas importantes como Paolo veronese trabajaba principalmente con lápiz crayón tinta y acuarelas esas son sus pinturas ahí Estamos viendo las pinturas sí. que está la señora dice que pintaba al estar poseída por el espíritu de una niña... Que se llamaba Mona. Mona, de, que era nativa americana, y esta sí. señora era alemana. Alemana, sí. Y bueno, eh, aquí a mí no me parece nada de nativo americano esta pintura que estamos viendo que son manchas amarillas, rojas, azules, uh -huh. que parece no tener sentido, no me parece. Pero, sí, pero si te das cuenta, mira, las dos pinturas también es como en el caso anterior, son muy diferentes. Sí, el de... estilo es muy diferente, ¿no? Según ella también decía que la poseían otras otras eh, personas fallecidas y también proyectaba, mira ese rostro, con... o sea, a mí se me hace como un paisaje y dentro de ese paisaje hay un rostro, mira. Tan, tan Estamos rato. viendo el segundo dibujo. Es que tengo que describir a la gente que nos escucha en Spotify. El segundo dibujo es, como dijo Andrea, un como paisaje en donde una montaña, o aparentemente una montaña, está un rostro y hay más rostros en las nubes. Podemos contar en un, un grupito del lado izquierdo de cuatro rostros como de niños. Hay unos rostros que están tétricos, parece. No sé, parecen sí, estar felices. Pero súper al... raros, como en el cielo, yo no sé. Como que parecen estar felices, eh, pero estando en el infierno. Es como niños felices estando en el infierno, todos descarnados. Sí, es raro. Están no, mira. raros, son ¿no? es unas cuencas de los ojos nada más. Están bien feitos. Como si fueran las calacas. Y acá tenemos que parecen cochinos, como cochinos felices en el cielo. Hartos, mira, como hartos niños arriba. Pero ¿por qué es? Ese niño está abajo, o sea, qué raro, ¿no? Sí, y aquí una, una imagen que parece una mujer, porque parece que el cabello es café y que lo tiene largo, pero también podría ser un hombre si le quitamos esa parte que parece el cabello. Es raro, el, no sí. sé. ¿eh? Una llamada Mona, nativa americana, posee, mira, tiene rostros aquí. También, rostros. no, no me he dado cuenta. No, tampoco me he dado cuenta. Ay. En el pasto hay rostros rostros humanos como llenos de gozo y alegría, pero estando en el infierno, sí. es decir, como cadáveres alegres, sido torturados, comidos y defecados infinidad de veces, <risa> y ellos están completamente extasiados por ese martirio en el infierno, y aquí tenemos un rostro, parece como de un animal, o sea, muchos rostros, estos fantasmas o espíritus que poseen, a las personas, sí. parece que lo que ven en el más allá son rostros, rostros en el infierno. Qué cosas más raras, ¿no? Y es esta señora que estamos viendo en pantalla. Pero ella fue... Ella es viejita, ¿eh? Ella fue eh, ordenada sacerdotisa de una asociación espiritualista universal en Alemania. Entonces, no era nada así como cualquier cosita. Ella sabía cómo era la cosa. Pero, no sé... So, no me, su arte es malo, o sea, la verdad. Malísimo. Yo, yo no soy artista ni Malísimo. crítico, pero puedo notar que eso es malo, o sea, esto no tiene nada de. Ningún. Bueno, el de disc... estilo, ni de. Ni de. Nada. No me parece que sea nada. Es un dibujo hecho por cualquier persona. Para mi ojo artístico, ella, yo creo que ella se sentía que la poseía algún ente y, y, y, dibujaba y dibujaba cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, pero de que ella estuviera poseída, no lo creo. O sea, hacer, para que ella sí. fuera, o sea, para que ella pintara y fuera supuestamente poseída por un ser espiritual o algo así, no lo creo, o sea, no, no creo. Yo voy a decir que un espíritu me posee, o que espíritus me poseen, y voy a hacer pinturas, así que si salen medias feas, medio chuecas, medias raras, es el espíritu que me posee, gente, ustedes son los primeros y los únicos que van a saber esto, por favor, cuando sea famoso no anden diciendo no, la que está mintiendo solamente está inventando de que lo poseen espíritus porque sí lo va a hacer, si sí lo va a hacer aquí enfrente de todos ustedes, ya les digo ya me vi, ya me vi rico y famoso, diciendo que pinto porque los espíritus se poseen de mis manos y hacen esas obras. Ya lo tengo. Tengo mi vida solucionada, arreglada. Muchas gracias. Por... Exacto. Estaba esta transmisión, este tema. Ya sé qué hacer. Desde mañana empiezo a pintar. Sí. Así. Hazte rico. dice. Yo me voy a hacer rico. Ya los quisiera ver en mi pellejo a todos. Yo, me mientras, me voy a hacer rico. Sí. ¿Verdad? Pues es que ellos no saben, pero ya los quisiera ver en mi pellejo. Exactamente. Vamos, ¿puedes bloquear ese bromas? Ahí. No vi. A ver, bromas. Está que hace bromitas, se cree muy chistosito. El ¿Cuál? bromas. ¿Bromas? Bueno, que dice que hay bromas. Y está ah. que hace bromitas, muy chistosito, vete a es hacer bromas a otro lado. ¿Pero ha dicho cosas feas? Bye. Sí. Bye. Okay. <risa> no no peleas de, de a gratis, de verdad, porque yo no veo comentarios no. malos. Sí, hace cositas como que. Mira, estoy viendo los comentarios y no hay ni uno del bromas. Cuando empezó y ayer también. Ayer también. ¿Segura? Sí. Bueno, tengo otro que es súper chévere. Uh -huh, a ver. Ah, bueno, yo voy a leer un texto antes de que sigas con los con los casos, para eh, poder, eh, ¿cómo se dice? Como que tener más información. Mm, enriquecer la información. Enriquecer la información. Dice, rasgos de la escritura automática. Las primeras manifestaciones de arte automático parecen monótonas y aburridas, como es lo que estamos viendo en las pinturas de estas mujeres. Aunque en algunos casos, el automatista llega a ejecutar trabajos de gran belleza, como lo vimos en la mujer eh, que vio a su mamá, por ejemplo. aun cuando su talento artístico sea nulo, en otros momentos la escritura automática algunas veces aparece en un idioma desconocido para el que la ejecuta. En ciertas ocasiones el automatista dice estar poseído por el espíritu de alguna persona ya muerta o que aún vive o por algún ser sobrenatural. La mayor parte de la escritura automática que ha sido publicada se divide en dos clases. La primera consiste en preceptos morales y religiosos y relatos de personas muertas sobre la naturaleza del otro mundo. Entre los escritos más famosos se encuentran las obras de W. Station Moses, cuyo libro Spirit de Shins o Enseñanzas Espiritistas de 1873 es considerado como la Biblia del Espiritismo Británico. Las enseñanzas del espiritista de 1873, mm. la Biblia del espiritismo británico. La segunda categoría consiste en episodios narrados desde el punto de vista de alguna persona fallecida que tiene formación y conocimientos auténticos sobre algún evento o periodo del tiempo determinado. Algunas de las obras más interesantes en este sentido son los escritos de Helen Smith de la India al planeta Marte del año 1900, y después viene lo que es la pintura en la oscuridad. Las pinturas y los dibujos automáticos son superiores a los que el automatista ejecuta en su estado normal. El desarrollo del dibujo automático es precedido frecuentemente acompañado de la escritura automática y se convierte en pintura automática, pero en muchas ocasiones uh -huh. esta se desarrolla en forma independiente. Una característica muy curiosa es que se realiza con una rapidez asombrosa además de que se lleva a cabo en la oscuridad. Se debe hacer una distinción entre la pintura automática y el arte psíquico, en lo que un clarividente o sensitivo con habilidades artísticas traza alguna escena espiritista o de otro mundo, supuestamente revelada al clarividente, gracias a sus facultades paranormales. En esta categoría, por ejemplo, podemos incluir las obras de William Blake sin embargo, es difícil diferenciar totalmente entre el arte automático y el arte psíquico. Ahí podemos notar dos tipos sí, de arte. Sí. Fíjate que aquí, como menciona, eh, estas obras si las hicieron estas mujeres, pero las hicieron a oscuras completamente, es que están siendo poseídas por un espíritu que realizó esas obras. Según la, la, lo que decíamos ahorita, que se hacían a oscuras. Si lo hacen o sea, a oscuras. Imagínate. Sí, exactamente. Uh -huh. Eso sería... Una psicopictografía. Y las que son eh, obras hechas eh, según por un estado donde eh, está en comunicación con seres de otro lugar o fantasmas, eso sería como obras como arte automático o simplemente eh, inspiradas por espíritus. ¿Temen a hacer eso entonces a oscuras? O sea, no, sí. Ahí, sí ya, ahí sí ya es otra cosa. O sea. Entonces yo voy a hacer de esos del como William Blake, que son obras artísticas, pero inspiradas por espíritus y seres de otro mundo. Eso voy a decir. Aunque ustedes digan, no, Pincho Clack se lo está inventando, a ver, uh -huh. compruébenmelo. No. Yo, uh -huh. de aquí en adelante, voy a estar inspirado por espíritus. Es más, voy a hacer sesiones para que esto se vea mucho Exacto. más, más uh -huh. padre, como mucho más real. Voy a hacer sesiones, y vendés, vendés tus pinturas, meditaciones... ¿sí? Eh, sí, voy a tratar de comunicarme con el más allá, con otras dimensiones y voy a pintar y rico y famoso, hoy se me acaba de aclarar en la mente un espíritu, de hecho en este momento un espíritu me está diciendo que eso era lo que yo debía de hacer, no, no es mentira es verdad, bueno. ustedes están viendo el momento en el que yo, Oxlack nazco como un pintor psíquico wow wow ah. Ah, hasta, hasta a, nuevo, a, ¿eh? apagas la luz o qué no no, no ser va a ser eh, va a ser inspirado no ah, los otros son psico de a oscuras eh, a los que son oscuras uh -huh. son psico pictografías uh -huh. y yo voy a ser solamente inspirado por va a ser un áutico un arte inspirado en seres de otros mundos de otras dimensiones bueno. Wow bravo ya encontré ya me encontré a mí mismo gracias gente vas a hacer tu Instagram de pinturas cómo yo de ¿Cómo aquí en adelante <risa> yo de aquí en adelante ya soy un psicopintor un psicopintor eso de tus pinturas exacto ya estuvo ya estuvo yo ya estoy comunicándome con los espíritus estoy muy contento dice alguna vez viste arte o dibujos que hacen la inteligencia artificial son algo creepy dice sí. sh que nos mandó cinco dólares Sí, lo hemos hecho, ¿verdad? Lo hemos hecho, lo, lo hemos hecho. hecho. ¿Cómo, es? ¿Cómo es que se llama? Dalí, Dalé, Dalí, la página. Ah, no me acuerdo cómo se llama la página. Dal, Dal, dal, dal Dalí. Pero hemos estado así. haciendo arte también por medio de inteligencia artificial. Y nos han salido unas buenas cosas, cosas. Bien locas, bien locas, monstruos. Exacto. Eh, de hecho, miren, yo no, ya que, aquí lo voy a revelar todo. Yo no que nunca he sacado las... las cosas que hemos hecho con la inteligencia artificial, porque las quiero pintar, es decir ya que las manejamos con inteligencia artificial, ahora las voy a pintar y le voy a agregar, entonces esas son Muy las bien. obras que me van a hacer, mira millonario, desde mañana ya empiezo con mi primera pintura eso es, es en serio gente, y yo te he dicho que pintes pero estoy sí. poseído, estoy poseído eso real piensan que estoy jugando, no, no estoy jugando mañana ya empiezo a pintar, ¿escucharon? Mañana empiezo a pintar. Muy bien. muy bien. Ya, a mí la maldita pobreza no me va a ganar. ¿Ok? Muy bien. La, el artista Pacheco, no. Vas a, vender, el vas a vender tus pinturas bien caras. El psicoartista. ¡Chingas! El psicoartista. Chingas. Ya encontré, ya me encontré, me encontré. Muy no, bien. no, no. Espectacular, estoy muy contento. Mañana empiezo. Muy bien. Tengo okay. a otro. ¡Ja, <risa> muy bien okay. no me excellent. importa que no me creas. no importa excellent. que te hagan bullying si, no, en es, si, en es, si en estado normal para que pintes es un problemón porque no me pones atención ojalá que esos espíritus pues esté bien para que pintes sí pues sí bueno tengo a otra que me gusta muchísimo muchísimo muchísimo sí. y te voy a mandar las fotos a ver. esta pintura de esta señora me gusta bastante. Ok. Vamos Pero a... también es, es igual, como en los otros casos. Esta señora, dime, ¿qué me dices así? ¿Qué? Sí, quiero pintar mañana, ya quiero empezar Bueno, a pintar. bueno listo. Ya te entró el espíritu. Ya, ya me entró el espíritu. <risa> ya entró el espíritu. Ya por fin te, Estoy muy te entró contento, el espíritu. Muy contento. Ya estuvo. Ustedes están viendo nacer al próximo artista. Oslad da Vinci. Más famoso de la historia actual. <risa> Ustedes están viendo el nacimiento. Siéntanse bendecidos. Siéntanse está el bolsillo para las pinturas porque vamos neta, a subastarlas. Neta, neta, esto ya, <risa> ya me explotó la tacha. Yo ya estoy listo. Ok, esto qué pasó? ¿Quién, bueno, ¿quién escribió? primero muestra la foto de ella. Se llama Elise Mueller. Müller. dice la medium dibujante y pintora y escritora conocida aunque muy desconocida, ella tenía un sobrenombre que se llamaba Elene Smith, nació en Suiza y su nombre real era, era Elis Müller 1929 1929 si, si hiciésemos un, un repaso de los antecedentes del arte mínico, no podríamos permitirnos olvidar el indagar en la obra de esta iniciada en el espiritismo. Elis Müller era empleada en una tienda y se convirtió a partir de 1900, 1892 en un referente del mundo espiritista, cuando contaba apenas 30 años. Como ya hemos dicho, fue guiada primeramente por el propio Víctor Hugo y después se convierte en discípula de Cagliostro, también conocido como Leopold, dotada de una triple mediunidad clarividente auditiva y tipológica. Demostró a sí misma una capacidad notable para el funambulismo. Sus sueños le hacían vivir aventuras reales, en episodios que, a través de transcripciones, darán lugar a una especie de novelas. Tales novelas componen un corpus articulado en diferentes temáticas y ciclos. Ciclo extraterrestre, ciclo ultra extraterrestre, ciclo hindú y ciclo de la realeza. Apreciada por el espiritismo y valorada por el psicoanálisis, Ellen Smith llegó a considerar, considerarse una figura fundamental del arte mediúnico y de la creación automática. El arte mediúnico, oye, ese tema, bueno, ese, esa palabra está bien interesante y buenísima porque me parece que no hay una unión dentro del arte ni de los artísticas sí. del arte mediúnico, uh -huh. no lo hay. Ahí te mandé las pinturas de ella. ¿Puedo empezar mi primer, mi, mi primer pues claro, grupo ma. de artes mediúnicos? Bueno, esta mujer esta, esta mujer tenía muchas credenciales. Dijiste que tenía poderes psíquicos también. Sí, sí, sí, poderes psíquicos. Se oh. llama triple mediumnidad. Triple mediumnidad. ¿De dónde es esta persona? Eh, ya te dije, Elena Smith permíteme, yo busco. Esta Ellen Smith seguro es como inglesa, me parece nuevamente seguimos con los, con las personas, eh, artistas mediunidades que son de Europa. Todos. Ginebra, de Ginebra, Suiza. Suiza, ya tuvimos una de Austria, una de Suiza, una de Alemania, una de Inglaterra, una de España, oh my god, oh my god, o sea, los güeros. Los güeros tienen poderes y Ajá. los prietos no, o sea, no hay ninguno de Nicaragua, no hay uno de Honduras. No. ¿Acaso no, no hay uno de Paraguay? Sí, deben ¿No? haber casos, pero mira que no. Uno no, de allá de, de Ecuador, ahí de... No encontré. ¿De Quito, no? ¿No hay nada? No, no encontré. De Ginebra, Suiza. SH, ¡Nos vamos 10 dólares! Gracias. Gracias. Dice, esto es para taquitos, para que mañana temprano se chinguen unos saludos para mí. Sí, mañana Les nos guapo. vamos a comer unos taquitos. Mi hermano, gracias, mm. SH, porque si sí, lo vamos a hacer mañana sabadito y vamos a ir a, primero vamos a ir a correr al parque, vamos sí. a hacer actividad física temprano porque yo estoy bastante oxidado, ya me estoy descomponiendo de todos los órganos vitales, entonces necesito hacer <risa> ejercicio. Sí. Y terminado ese ejercicio, afuera venden unos tacos de, de, de, de, de barbacoa. sí. Y nos, la vamos, nos vamos a pasar los tacos de barbacoa. Cuando mm -hmm. terminemos los tacos de barbacoa, gracias por esa donación, mi hermano SH. Vamos a venir y yo voy a empezar mi segunda obra. Porque ya, ya tengo sí. una obra, ¿verdad? Sí. Yo ya tengo una obra. Sí, ya pintaste una. La gente no, no conoce mi obra, ¿verdad? No, tienes que tomarle foto para que... Porque sí, ya pintó una que fue... Mm, Mm. muy muy, muy bonita muy bonita me gustó mucho ya oye, mañana empiezo mi segunda obra Andrea va a decir pensé que estabas jugando no no estoy jugando esto es verdad no yo te he dicho que pintes conmigo sí sí sí sí yo mañana empiezo mis obras y desde mañana me declaro psicoartista psicoartista psicoartista muy bien mi vida solucionada ahora sí Vengan los millones. Sí. Ahora sí como replay. Ya, ya sé de dónde. Ya está. Como replay. Muy bien. Entonces, estoy muy emocionado. Perdóname por repetir todo esto, pero de verdad me emocioné. O sea, me entró algo. Me entró un espíritu. De verdad, en este momento me dijo, tú vas a ser pintor. Tú vas a ser pintor. Sí, mi amor. ¿En serio? No me creen. Eso sí. dice la luz, li, su, li, la luz, la luz, nos mandó. ¡225 pesos argentinos! Ox, oh, estoy contenta de anunciar que ya tengo trabajo! ¡Ah, oh, qué bien! ¡Bravo! Soy ayudante de camarera moza. lo mismo de SH, que se chinguen. ¡Saludos! Tienes esta donación? <risa> dice, es que, como ella es argentina, este... dice, lo mismo de SH, que se chinguen. Eh, no entiende como el término de que se chinguen. Eh, SH lo dijo, ah. lo dijo bien, a, mexicano, pero Lalisu eh, como que lo trató de decir, pero en, aunque no lo dijo, se escucha como veo, entonces sí es para que nos chinguemos unos tacos. Gracias, Lalisu, y felicidades por tener trabajo. Eh, trabajas de día, trabajas de noche, ahorita nos estás escuchando, te estamos haciendo compañía, o si no, espero que te hagamos compañía en tus horas de, de trabajo, porque también el podcast estará en Spotify por si quieres escucharlo allá mientras trabajas. Un abrazote, que estés muy bien Lalizum. Saludito Lalizum. Saludos. Bueno, tengo otra también. Ajá. Excelente. Esta, ah, pero no vimos la obra de esta mujer, mira. Ah, no, no la has quería, puesto. Quería mostrar lo que esta mujer hizo. Sí, ahí están las pinturas Aquí de ella. Están. Aquí está. Aquí tenemos, mira, muy parecida a la otra, ¿eh? Sí. Ay, mira, mira. Me, me gustan muchos porque son, son bien extrañas, pero para una señora, eh, y de esa época y así, están el, bien elaboradas, la verdad, sí. Pues están mejor que las anteriores. Nuevamente estamos viendo que si esta mujer eh, eh, pinta por medio, o pintaba por medio de espíritus, ¿por qué nuevamente un rostro femenino? Una mujer con una corona de flores en la cabeza, cabello sí. largo, uh -huh. nariz larga, eh, labios pequeños, ojos grandes, y cejas delgadas también y nuevamente tenemos como un blusón con un adorno de flores rosas y hojas verdes. Sí. ¿Qué, ¿Por qué pintarán mujeres? O sea, ¿por qué pintan sí. caras de mujeres nada más? No, la siguiente es la más extraña, o sea, son como, mira, Uy, dos, uy esto está... Como, no sé, como una persona que se la está llevando un espíritu o un sí. ángel o algo así. es pues como sí. si alguien acabara de morir sí y un espíritu, un ángel eh, lo está guiando, lo, lo está la está abrazando, llevan dos flores, parece sí. como flores que se le dan a los muertos, ellas llevan unas túnicas blancas, como si representaran pureza o espíritu, y las dos nuevamente son mujeres. Sí. ¿Crees que Dios sea mujer o que los ángeles sean mujeres? Porque si los espíritus están pintando esto, pintan rostros femeninos, ¿Tú qué crees? Pues no, según dicen que no tienen sexo, entonces... ¿Que no tienen sexo los sí, ángeles? Sí. ¿Dios tampoco tendrá sexo? Pues... Porque Dios dijo que hizo a, a su imagen y semejanza al hombre, pero a la mujer la sacó de una costilla. Sí. O sea, los hombres podemos decir, no, pues nosotros somos como, como Dios, pero las mujeres la sacaron de una costilla. Uh -huh. Imagínate si lo hubieran sacado, no sé, de, de una clavícula. <risa> Si así son hermosas, ¿qué tal si las hubiera sacado de un ojo? De un ojo, no. No, o sea, son tan maravillosas, increíbles. <ríe> es lo más bello que existe en la naturaleza la mujer. Bueno, menos las mujeres esas que son chismosas en la bondojito. Y pelionas. Pelionas, sí. Dice, pronto lloverá, <ríe> por eso sus alergias. Saludos. ¡Ah! ¿tú crees? Dice, dice... JK Live. Oh, ¿Será? Nos mandó 25 pesos y mira, aquí. hoy oh, sí, porque hemos tenido unas alergias que. Aquí uy. en la computadora me dice que viene un frente frío. Ay, oh, oh, no, con razón. ¿Tú crees que sea eso? O sea. Uy. ¡Wow! ¿Podrás adivinar por qué tenemos la alergia del moco colgando? Yo creo que pues, sí, yo creo que entonces sí, por eso tenemos tantas alergias. Dice Eddie Herrera, Oxlack, pregúntale a Andrea como artista que si sabe de los cuadros de los niños que lloran, que dicen están malditos, sí, pero eso podemos hablarlo en otra transmisión, ¿no? Ya, había, ya habíamos hablado de eso antes, pero sí puedo volver a hablar, y pues algo resumido es muy interesante, yo siempre, siempre he querido uno, ¿no? Lo puedo hacer, lo puedo pintar, pero no, no es la idea, o sea, yo quiero... Ya sé quién tiene una, uno. Un cuadro de verdad real. Hace, hace rato estaba viendo a un amigo que tiene cuadros de niños llorones. Sí. Y este y se los enseñó a mi mamá, porque uno de esos teníamos cuando éramos chicos. Yo que, también tenía uno, mi mamá tenía uno cuando sí. estaba pequeña. Y le dije, mamá, mira, el cuadro está aquí. Y dijo, ay, que sí, que es el que teníamos. Sí. Y le dije, le voy a pedir a que si me lo da, que si me lo vende. Sí. Le dijo, no, no se lo pidas, porque esos cuadros, este traen cosas malas a la casa, sí, dijo. Sí, sí, sí, traen cosas malas y pues sí, pero, no... pero yo no creo tanto de que traigan cosas bueno, pues la historia dice eso, ¿no? Pero a pero, alguien no, a mí me gusta, me gusta. Me Mira, gusta. regresando a la pintura de esta mujer, estamos viendo que a diferencia de estas dos mujeres que parecen una espíritu y otra de carne y hueso, es precisamente eso, que una está completamente blanca y la otra tiene una tonalidad de piel. Sí, o sea, que ahí una, Entonces, una es en, en cuerpo y la otra es en espíritu. Exacto, exacto. Ese es un espíritu. Mm. Y, y no sé, ojalá tuviéramos eh, la referencia de la persona, esta que pintó estas dos mujeres, para saber qué era lo que interpretaba o lo que quería decir, ¿no? Con respecto a eso. Y luego tenemos una escritura que es como hindú, ¿no? Sí, mira, ¿Qué pasa con es, esa escritura? No, pero es extraño. No, tenía lo mismo que las anteriores. En cada posesión así espiritual que uh -huh, tenía, uh -huh. eh, escribía así, pintaba de una forma, si viste la, el primer cuadro, eh, luego pintaba como el siguiente cuadro, y así, mira, dice, escritura extraterrestre. Escritura, extra, escritura extraterrestre, de Martian Cycle fragmento de 1896. 1896 ya se hablaba sobre seres alienígenas. Y mira, esa es la otra forma como pintaba. O sea, en cada posesión sí. eh, tenía, igual que las demás, una... una eh, o sea, como diferente, diferente tipo de, de, de pintura. Aquí, Pero es... como una persona que no sabe pintar, pinta así, luego veo, luego... O sea, tenía muchos estados igual que las demás. A mí esta pintura, este cuadro que estamos viendo, que son como torres de castillos con jardines y, y, y plantas colgantes, me parece como si estuviéramos viendo lo que era en los jardines... Eh, colgantes de Babilonia, ¿no? Sí, es cierto, se parece, sí, mira. se parece mucho. Me gusta esta, me gusta, y tiene otras iguales, pero es como con, como, con personajes, parecen como extraterrestres pequeñitos, sí. metidos por ahí, como entre, entre eso, me gusta, me gusta Aquí mucho. Aquí estamos viendo a personas que, mira, si bien podría ser... Sí, como... De, de Babilonia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esas torres me parecen muy muy europeas, muy forti fortificaciones, muy de, de época de los castillos, época medieval, uh -huh. pero bueno, también esos jardines están entre las torres, o sea, a mí me repercute a jardines de Babilonia, que nadie sabe cómo eran, pero que eran una de las siete sí. maravillas del mundo. Sí. Bien extraño, ¿no? Esa pintura, y todas... Porque estas, esta conexión con todas estas artistas, bueno, mediums, uh -huh. eh, tienen eso, o sea, cada, en cada posesión o sea, que la posee diferente espíritu, hacen una pintura diferente a la otra, o sea, no son del mismo estilo, o sea, no se puede decir que tenían un mismo estilo ellas, sino el espíritu como que les daba ese, ese estilo diferente, sí. eran, eran personas fallecidas. Por eso el estilo tan distinto. tan distinto. Mira, dice ellos, ¿la mujer será más susceptible a las posesiones? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Crees que sí. las mujeres sean más fáciles de poseer? Sí, y hay más mujeres medio que hombres. Hay más. Pues imagínate, pues si la serpiente la sedujo para que se comieran la manzana. Sí. O sea, ¿qué onda con las mujeres? Yo no sé, o sea, es bien extraño. Okay. Bueno, te voy a pasar la siguiente. Sí. Que este sí, esta sí me gusta muchísimo por lo que hace. ¿También es una mujer? También ¿De es ¿De dónde mujer. es? Ya te digo de dónde es. Ahí te voy pasando las fotos para sí. que las compartas. Ok. Vamos a ver las fotografías, las imágenes del siguiente caso. de Buenísimo. Arte medium, medium o psicoarte. Ahí está la foto de ella. Aquí tenemos... Ahí está en una sesión. Esto es una sesión. Y se llama Coral Polch. De la, Polonia. La medium que retrataba muertos. Ah, esta era la que retrataba muertos. Ella era la que retrataba muertos, que casi que no la encuentro porque ella casi no es muy sonada por ahí, ¿no? Entonces dice, Coral Polch. Es una artista británica que tiene la habilidad sobrenatural para, para dibujar retratos de personas muertas sin haberlas visto. Ella afirma que el espíritu de los muertos fluye a través de ella para ayudarla a hacer los dibujos. A diferencia de muchos mediums, Coral no era psíquica cuando era niña, aunque tuvo algunas experiencias extracorporales. Le gustaba caminar con su tío favorito por el semestre. ...donde había dibujaba bocetos de ellas. Fue ese mismo tío quien primero le envió un mensaje desde el otro lado cuando se unió a una iglesia espiritista, a la edad de 23 años. En 1984, un fotógrafo llamado Peter Cook se reunió con Coral Porsche. Coral Porsche pudo dibujar con precisión a la abuela fallecida de Peter, Minnie Rose, quien murió en 1962. También fue capaz de adivinar correctamente su nombre y describir de con precisión su vida y la de ella. Además, también dibujó con precisión a la madre de Peter, Emily, quien murió en 1978. Según Coral, se enteró de su talento poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontró con un medium psíquico que le dijo que se convertiría en una famosa artista psíquica. En unos pocos años comenzó a dibujar con precisión seres queridos y amigos fallecidos. Coral afirma que ha realizado más de 10.000 dibujos precisos, ¿te imaginas? 10.000 dibujos. 10 o sea, a todos les ha atinado cómo es que se De se personas ven. fallecidas. Sí, y ella no ve las fotos de los fallecidos, o sea, ella en el momento en que está con los familiares, ella le llega el, el, como la imagen del, del fallecido con el familiar. Y los, dibuja. Y, y, y los dibuja. Y son exactos cuando ya las familias los ve después pues. Aquí estamos viendo una foto de la mujer que murió en 1962 y en 1984 esta señora inglesa la dibuja y estamos viendo el parecido tan increíble, sí, increíble. que tiene el dibujo uh -huh. y la fotografía de la mujer muerta. Y aquí estamos viendo otra mujer Mira que falleció. Mira cómo se, sí se parece. En el 78. Y en el 84 la dibuja sí. esta mujer y mira, nuevamente eh, está muy, muy exacto el dibujo. Exacto, sí. El corte de cabello, las facciones, eh, está increíble. Uh -huh. Es decir, esta mujer podía ver a los fantasmas, podía ver la imagen. De los de, fallecidos, de, sí. de los fallecidos y los pintaba. Sí. O sea, ahora sí que impresionante, ¿no? Vamos sí. A ver. Vamos a ver, esta también Mira ese, nombre. mira ese. Sí se parece, oye, sí uh -huh. es igual, ¿eh? Muerto en 1944 y del lado izquierdo vemos su dibujo en 1984. Y sí, sí es muy igual. Sí. Aquí estamos viendo otra mujer, mira, muy igual, ¿eh? Sí. Es, el mismo y el peinado. Mismo, el mismo peinado y la boca. En 1983, ¿habrá videos de esta mujer que, que podamos encontrar en YouTube pues, para, para ver cómo dibujaba? O pues no a... sé, ojalá que sí, pues voy a buscarla a ver. Sí, para ver si podemos ver más sobre la vida de esta mujer que al parecer veía los muertos sí, y los dibujaba. Esa es la que más me gusta. Claro, esta es una medio... Artista, ¿Cómo, cómo le llamaban estas? ¿Artista medium? Medium, art, eh, sí, artista medium. Wow. Esta no estaba inspirada eh, en, los, en los espíritus, en los fantasmas, en las entidades de otras dimensiones. Ah. Ella eh, no sé si era poseída porque no, no sabemos si también pintaba a oscuras o pintaba normal con luz. Pero ¿a qué velocidad también pintaba? Todo eso eh, tiene que ver. Ahí la presentan en el video al principio, pero le pueden plantar y ahí es donde ya está dibujo. Pero ese, ah, es, bueno. a mí me causa, es excelente, o sea, para que haya eh, dibujado 10.000 eh, retratos de 10.000 personas sin ver las fotos, o sea, y que tengan un parecido increíble, eso es tener un, un don. Sí, yo creo que en el video lo no vemos nosotros para que, eh, sigamos adelante la transmisión porque si no ahorita no hombre puedes dar y ahí, a, a, a, a le adelantas y ahí ella está dibujando y ya lo que no quiero hacer es quitar la imagen eh, volver a poner la otra reproducirlo cancelarlo cerrarlo volver a poner en la otra imagen eh, o sea el proceso el proceso no me gusta pero para ver un segundo se me hace mucho proceso entonces bueno paola eh. reina de los morollos nos mandó dos dólares con un super sticker paulita ¿Tienes más historias? Porque aquí tengo una explicación científica, supuestamente, para estas personas tengo que la dibujan. Última. Tengo la última, que es también la que más me gusta de todas. Ok, si quieres, vemos esa. Exacto, ya te paso las fotos. De estas personas que dibujan, que pintan o que escriben estando eh, en un estado de trance, y eh, que se comunican con los muertos que los espíritus poseen su, su cuerpo para poder hacer estos dibujos, para escribir cosas inentendibles, como vimos la escritura extraterrestre de 1800, que a mí me parecía muy eh, similar a la, a la escritura in, de la India. Él se llama, ya pusiste la... A ver, vamos a ver. Vamos a ver a este hombre, es un, un hombre por fin. Un es hombre. un hombre. Ajá. Sí. Ahí te paso las pinturas que. que Un hombre, por fin. Sí. ¿Cómo se llama este hombre? Él se llama. Permíteme ya. Él se llama Luis Antonio Gaspareto, brasilero. Luis Antonio Gaspareto. Sí. Nació el 16 de agosto de 1949. Medium y psicólogo. Una de sus sesiones más célebres fue capaz de dibujar con los ojos cerrados y en un estado de trance latente, obras de una calidad asombrosa. ¿Cómo lo harían sus propios autores como Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec o Jean, Jean Renoir? Como Jean Renoir. Sí. Luis afirma que los espíritus de estos pintores famosos entran en su cuerpo y le utilizan como instrumento para plasmar esos cuadros. Las obras realizadas durante el trance no son obras existentes de los pintores fallecidos, sino obras nuevas que cada una de ellas quedan plasmadas con la característica propia del pintor fallecido, incluyendo su firma. Todas las obras realizadas por Luis Antonio durante las sesiones de psicopictografía están hechas con las manos e incluso con los pies, ¿te imaginas? O sea que de verdad los poseen los espíritus y puede hacer obras buenas. A ver, vamos a ver mientras Andrea. Realizadas siempre a una velocidad extraordinaria de pinta rapidísimo Mira, esta me parece como la de Degas Sí, lo más sorprendente es que el señor Luis a lo largo de su vida nunca recibió educación alguna sobre dibujo o pintura o sea, el tipo no tenía nada, nada de idea de las, de las tulas ni nada Yo sí me puedo aventar esta, esta que estamos viendo en pantalla sin haber estudiado pintura se la puedo hacer igualita Ahí te mando esa, otra A ver, vamos a ver no me, no me sorprende este gasparacho, eh la verdad. es eh, Sí, o sea. Este gasparacho... Es para hacerlas a una velocidad. Tengo un video donde él está pintando, o sea... Está, está en trance, el tipo está en trance, cierra los ojos y sí. le va por pintar. Ah, ¿Ah, cerrando los ojos? Sí. Ah, cerrando los ojos. No, cerrando los ojos y ¿sí está cámara ¿Vale? Si cierra los ojos y hace estas pinturas, bueno, ahí sí ya, gasparacho sí, sí me anda ganando, pero si no... Yo sí hago estos mismos dibujos, ¿eh? O sea, y, y lo más sorprendente es de que este medium dice que los espíritus de grandes pintores... Según que lo poseen, o sea, sí, que son sí. pintores que a él lo... lo como que se, se le meten y, y, lo, y empieza a proyectar todo eso. Pues hay algunas pinturas de él que me gustan, como esta, esta que está aquí al lado, o sea, la, a mano sí, a la izquierda, izquierda esta, está buena. Eso se parece como a Degas, ¿no? Mira, a mí me parece. La, las de Degas, sí. sí. eso se parecen a las de Degas, sí. ¿Y no dice que Degas lo posee? Debe ser, debe ser. Y mira que cuando él pinta, a, a, o sea, cuando él hace alguna pintura, tiene como esa, ese estilo de cada uno. Ajá. Es, es así como tú dijiste que se parecía a la anterior a, a la ese verdad. pintor Ajá. sí, sí, sí tiene como esa mira, es muy, muy, muy parecido sí recuerda un... que, que él pintaba este, bailarinas, ¿no? sí, a mí me gusta mucho, mucho este, este Medium ¿Gasparetto ¿te me gusta? me gustan, me gustan mucho sus, pinturas, ah, sus ah. pinturas pero hay algunas muy elaboradas y otras, pues, no tanto. Pero o sea, como te, que se esmera más. ¿Pero él te gusta? pareto pues, te gusta? No. ¡Hazte es, la loca! Se hace como... Eso ya es ya viejo eso. O sea, él, ¿él no está así actualmente? No, eso ya es viejísimo. Eso mm. es... Che, gas... Te Para voy a hecho. mandar un día. Eso ya Es viejo. Okay. Creo que ya se murió seguramente ya. Ok, entonces... ¿Qué me, ¿qué me vas a mandar? te mandé un link de un video que ahí es donde él se ve que como que entra, entra en un trance y sí. empieza a ver, vamos a ver a Gaspar Echo. si me quiere venir a opacar a mí Gaspar Echo Ay. No, vamos a ver, Vamos a ver a Gaspar Echo vamos a dejar de compartir pantalla que eso es lo que no quería hacer pero pues bueno por agregar pero con, con, el sí, con, con este y sí está. se vale porque ya es el último que me queda ya Um, habían a... muchos, pero bueno, escogí los mejores. Uh -huh. porque uh -huh. sí Vamos a Ay, ¿qué bueno aquí? presentar, compartir pantalla, compartir pantalla. Me voy a Luis Antonio Gasparecho. Le damos aquí a andar. Tenemos uh -huh. Gasparecho. Vamos a quitar el sonido, por si tiene música con copy. Y estamos viendo ahí a Gasparecho. Eh, para la gente que nos, nos está viendo, eh, nos está escuchando Spotify, parece que Gasparecho se toca la cara. Se, tocan los ojos, parece estar entrando en un trance frente a una mesa donde tiene una lámina de dibujo y también algunos... Mira, ahí, en, ahí está entrando, en, mira, ah, ah, cabrón, míralo ah, cómo ah, hace. Cabrón, ah, cabrón, ah, pinche Y no parecho. ve, no ve, a ver, yo he tratado, yo qué sé y tengo ah, mis estudios ah, y todo, he tratado de hacer eso, y no me queda un ojo puesto en el lugar. Pinche la verdad. Gaspar, hecho se ha o sea, tapado los ojos y su mano solita está creando una obra con, ese, con esa tiza, está haciendo una obra sin ver, Gaspar, sí. hecho Le está poniendo ojos a una mujer que tiene algunos rizos, tiene el cuello, incluso se ve que un vestido lo tiene con... Escote le está haciendo la nariz, ahora le está haciendo la boca. Gaspar Gasparecho sin verla lleva la tiene. Gaspar Gasparecho, el brasileño. No. Gaspar la... perdóname. No. <risa> perdóname. No, no, este no. Es, mira, mira cómo hace. Sí, sí, me emocioné. Okay. O sea, oye, eh, mira, mira, la lleva, la lleva. Yo digo que para uno taparse los ojos así sí. y en un rostro nomás colocar la nariz y todo en su lugar no es nada fácil. O sea, uno sí. tiene que ver. Sí, para es que poder colocar raro. absolutamente todo, o sea, el tipo sí debe debe tener su su, su cosa ahí única porque o sea, sí crees que entonces lo, el espíritu pinta a través de él, no, es que se, no es que no es que sus obras sean tan perfectas, ¿no? Pero el llegar a, a, coloca, a poder colocar un ojo en su lugar donde sí. es sin ver si sí, ya, yo creo que si sí, el tipo tiene y mira que como a, a la velocidad que lo hace y no hay videos de, por ejemplo, la, la Medium esta que hacía los rostros de los muertos, ella también hacía así videos. Ajá. No hay muchos videos de los anteriores. Sí, no sé, son, son antiguos, muy antiguos. Sí, ¿no? no sé, y algunos no se dejan ver. En cambio, este sí me causa, y lo mismo la anterior, sí, se, sí hay videos donde se dejan ver haciendo sus, como de sus, qué, sus, sus, sus dibujos. ¿De qué año es este hecho Este es como del, déjame mirar. ¿Qué años Aquí es? estamos viendo cómo de las manchas que hizo ya formó un cuerpo, un rostro de una mujer. Gasparecho ahora deja el dibujo y dice, me meto más en trance. Gasparecho está preparando una nueva obra. <risa> se está volteando al lado derecho, cierra los ojos y con la mano izquierda dice, ahora con la izquierda me la siguen y empieza a dibujar. Gasparecho va con la cabeza. Está yendo, hacia el si al cuerpo, Gasparecho tiene la tiza y ah, está. Ah, si ves que ya falleció. Ajá. Sí, es que ya falleció, falleció Ajá. el 3 de mayo del 2018. En el 2018, Gasparito. O sea que Gaspareto, si nació en el 49, ese tipo en el 70, yo creo que eso es del 70. 70 como los 70. 70 y algo, sí, el video tiene como su... su su estilo como el de los setentas entonces sí, ahí yo creo sí. que estaba como en su máximo esplendor su se trabajo en el 2018 sí. o sea, sus obras, qué onda, se venderán yo, uy, claro, ¿Dónde sus, obras, claro ¿no? que sus yo creo que cada obra de ese hombre debe valer millones, porque yo me debería de intentar hacer un dibujo así, cerrando los ojos inténtalo, inténtalo Por, porque la verdad, mía, <risa> tampoco no es asombroso el dibujo que se aventó de la señora no, no es así que asombroso, asombroso no. hizo manchas y le puso ojitos, nariz y boca y ya o sea yo creo que sí. me voy a aventar uno tú me sí, firmas tú me grabas sí sí sí puedo puedo decir que me posee el espíritu de Gaspar Gasparecho sí claro no sí y hago lo mismo así como él mira estamos Gasparecho mira okay. pero mira mira es, es hacer eso es difícil o sea no no es que sea como tan fácil llegar y colocar las cosas sí es bueno es bueno, es bueno vamos a ver qué, qué, qué obra hace Gaspar hecho en ese momento, porque mira, de pronto se ríe, de pronto se quita las manos de los ojos, de pronto como Según que abre está poseído, según está poseído, según está poseído, entonces, ¿no tiene volumen? Sí tiene volumen, ¿quieres? Pero es que si tiene música. No tiene música, está solo hablando a ahí. Ver. Ya. Pero la música es vieja, entonces no pasa nada. No, qué vieja, eh. me chingan por todo el copyright. Bueno, ahí está. ¿Cómo dices que se llama? Yo le puse Gasparecho, pero para que la gente... Luis Antonio Gaspareto. Gaspareto. Con doble T. Gaspareto para todos ustedes, Gasparecho para mí. Este Gasparecho, a mí no me va a venir aquí a presumir. Se cree muy muy, mira. Dice, ahora con las dos manos, perros. Sí. Y, y revolcándome, eh, <risa> cerrando los ojos. Sí. Yo ahora voy a empezar a atacar a todos los artistas psíquicos, porque ahora yo seré un artista psíquico. Claro. Pues Ajá. si tú le, le atinas a, a dibujar con los ojos cerrados en la oscuridad, pues... Ah, <risa> sí, me aviento unas dos, tres pinturas así, ¿no? ojos cerrados. Exacto. Y las vendes. Yo creo que estas pinturas de Gaspareto deben valer. Uf. Quien tenga una... Uf. No más haciendo, porque no más con decir que la hizo con los ojos cerrados ya. Y que ya está muerto, porque las pinturas de artistas muertos cuestan bastante. No, pues espero no volverme millonario ya que esté muerto con mis pinturas. No, no, voy a empezar o sea, haciendo y sacando, haciendo y sacando. <risa> Yo no voy a... puedo hacer gas, Gaspacho en honor al gran <risa> Gaspacho <risa> <risa> gaspar <Sí, risa> <Sí. risa> Oxlack. Si ¿Sí era, <risa> ¿Sí era un capo, ¿por qué se murió? Dice Andrew. Si era un capo, porque se murió? Bueno. Aquí vamos a leer un texto que es sobre la explicación científica a estas, eh, estas obras de arte en la mediuminidad. Y dice lo siguiente, aunque los espiritualistas le atribuyen al arte automático características sobrenaturales, la ciencia dice que se trata de daños cerebrales que le impiden a ciertas personas desarrollar determinadas facultades artísticas que son despertadas cuando entran en el estado hipnótico o en trance. Uh -huh. O sea que solo en trance es cuando se les viene la creatividad y el poder hacer una obra, una pintura. Uh -huh. Se han estudiado diferentes casos de artistas automáticos, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Entre ellos sobresale el caso del herrero inglés Frederick L. Thompson, quien pronto sintió la necesidad de pintar, y al mismo tiempo comenzó a tener alucinaciones de paisajes. Estas alucinaciones le sirvieron de inspiración para sus pinturas. Esa pinche historia me la voy a aventar yo. O sea, tanta gente que se ha hecho famosa y rica con una mentira. Thompson pintó sin antes haber demostrado capacidades artísticas. Una serie de paisajes que mostraban gran parecido con las obras del conocido pintor inglés Robert S. Guilford. Sin embargo, Thompson afirmó nunca haber visto la obra de aquel aunque en ocasiones las pinturas de Thompson parecían fotografías de las obras de Guilford. Se han hecho muchos experimentos de arte automático, pero no se ha llegado a ninguna conclusión que demuestre la forma en que se origina ni sus causas. No obstante, la para los parapsicólogos continúan sus estudios y esperamos que pronto nos den una explicación aceptable. Mm. O sea que sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Y yo creo que hoy en día deben haber otros artistas médium. Uh -huh. Pues mira, yo en serio, en serio, hoy, hoy vieron el nacimiento de un artista. Bueno, vamos a ver. Y tú no has mostrado tu pintura, ¿no? La no. que hiciste el año pasado. No, no, no he mostrado mi talento todavía, pero ya. Hoy, hoy vi mi futuro, hoy vi qué debo de hacer, cuál es mi propósito en la vida... Ya, hoy me titulé, hoy soy, hoy Oliver. un espíritu, me y las, va a guiar, y las, y las subastamos así por, por buen dinero. Dice Oliver que Oxy sacamos. Que no, que es en serio, en serio, ustedes me van a ver sacando mis obras, aunque Andrea se ríe. Tienes que mostrar la pintura que hiciste, porque no la Mañana visto. me ha una, mañana acabo una. ¿Sí? Después de, de comer sí, taquitos, sí, sí. mañana. Yo reno. siempre le he dicho que sí, porque aunque ustedes no crean, aunque usted no lo crea. Si sí tiene, sí tiene talento, sí tiene. Ya, ya le he probado. Solo que ahorita tiene más paciencia. La primer, el primer cuadro que hicimos no tenía mucha paciencia. Me decía, déjame, yo sé. ¿Cierto? Así es. Sí. Entonces, mis obras van a estar chingonas, ¿eh? Sientes orgullosos de que vieron en vivo y en directo y que apoyaron con Super Chat el nacimiento de un artista que pasará a la historia. En serio, en serio, Dark Ángel, no se rían. Ok. No se rían. Okay. Ya ven, de Ripley se reían y terminó comprándose una isla. Sí. Y viviendo en una mansión. Ya está. Esto, easy, easy job. Sí. El día de hoy, vamos a ver. Siendo la 1.30 de la noche. ¿Cómo me voy a poner? Oxlack, no, se suena bien. Sí. Sí, sí, sí. Gaspar Echo se llama Gaspar Echo, que okay. ya no ponga Oxlack. Oxlack. Que te grabe, dice Oliver. Sí, sí, vamos a ver. si. Sí. y lo ponemos en cámara rápida para que se vea que Que, que, te, que te poseyó Gasparecho y, y listo. Lo publicamos <ríe> y listo. Me va, te vas a comprar un departamento en SPGG. ¿Qué es SPGG? ¿Qué es SPGG? No Oliver, sé qué Oliver me pregunta cuáles son mis pintores favoritos. ¿Cuáles son? Pues, Platícale, son Antes varios. De que terminemos porque ya va son a sonar. La canción. son varios a mí me gusta uno que se llama Roberto Ferri. ese me gusta mucho a él lo llaman la reencarnación de Caravaggio ah sí sí claro, de tiene, caballo, tiene, me suena eso pero pero es que Caravaggio pues es que son pinturas de europeas entonces todos tienen como ese mismo estilo entonces no es que lo reencarnó hay que reencarnó Caravaggio no creo tienen el mismo estilo pero pues todo el estilo europeo es como muy religioso, así, muy, pero me gusta mucho por, por los tonos piel, todo eso. De ahí aprendí bastante a, a, a ver las tonalidades piel y todo, que es lo más difícil del arte, lo más difícil es la figura humana. Y eh, otro que me gusta es Héctor Aldo del Vigo, él es italiano. Él hace también una pintura muy... él hace unas pinturas muy religiosas, pero muy surrealista, eso es muy actual, eso también me gusta, ¿qué otro? Gaspar Echo. no mentiras. Es que es muy chistosa. <risa> Gaspar Echo. Me bueno, dejó. gente. Bueno, y ya sí. De hecho, ya tengo, mira, el look de, de artista loco, de, de pintor medio, ya tengo el estilo, tu el ropa de, Tu ropa debe tener pintura, así, Es en serio, no, ser es en serio, gente. Bien voy a empezar ya a hacer mis obras y este, pues ya verán, ya verán cómo mis guías espirituales, los extraterrestres, seres de otras dimensiones, voy a tratar de comunicarme con ellos eh, de una forma, o sea, como mental, eh, como meditación, voy a tratar de que me muestren las cosas que debo de pintar y los voy a empezar a, a subir, a, a presentar. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Voy a voy a empezar desde mañana. Mañana es mi primera obra. Yo eh, voy a estar al pendiente para que cumplas eso. A sí, sí si es cierto. Sí. Gracias, gente. Esta noche fue muy interesante. Yo desconocía de todos estos casos. De hecho, no sabía que había toda una línea de sí. casos sí. sobre eh, artistas psíquicos o bueno, estas personas. Ya hay por, varios mi, medium, o sea medium músicos, artistas, ajá. mediums pintores medios pintores, medios mediums, músicos sí, mediums de diferentes mm, como sí, facetas, sí, Exacto, medios pintores, medios este, cantantes, hay escritores, mediums escultores. Hay mediums escritores que son los que escriben eh, poemas, pero los escriben a ojo cerrado y a velocidad. O sea, eso es impresionante. Muy bien, muy bien. Gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Estuvo muy interesante el tema. Sí. Las, los casos eh, me gustaron. No sabía de estas personas. ¿Qué tantos misterios oculta sí. el mundo y la historia de la humanidad? Todos los días yo me pongo a leer, a ver, a conocer cosas del tema de misterios. Y, es y in, eso es inmenso. Y eso nunca lo había escuchado. No sabía ¿No? de estos casos. Así que me ha dejado sorprendido esta noche Andrea, nuestra artista, pintora, maestra en arte contemporáneo y arte clásico. Eh, clásico eh, ella viene de Hungría y viene directamente a pues, darnos esta cátedra del arte mediúnico. Eh, automático o mediúmico. Gracias a todos. Espero que este podcast les guste en Spotify. Pueden encontrar los otros buscándome como podcast Oxlack o como eh, Oxlack eh, relatos oscuros o como eh, relatos paranormales Oxlack me encuentran de esas formas en Spotify y bueno también me pueden ver en vivo y en directo en YouTube en Twitch en Twitter y en Facebook los quiero mucho descansen bye, mi nombre bye, es Oxlack Castro el Bye Oliver el nuevo bye Lisbea, el, el Lisette, próximo Lisette, Lisette. <risas> el próximo pintor, del cual estarán orgullosos, para y Andrea, uh -huh. que es la pintora de Hungría, que de estuvo Hungría. con nosotros esta noche. Gracias bye, a todos. Bye, bye. Descansen, gracias bye por sus superchats. Bye. Vamos a, mañana es sábado, mañana seguramente, si todo sale bien, si Andrea también quiere, es, eh, podemos sí. hacer transmisión, sí. y veremos qué tema manejamos el día de mañana. Ver, Yo tenía tema. uno muy interesante, ¿eh? leyendas urbanas, bueno, ¿Te late listo. leyendas urbanas? Sí, bueno, listo. ¿Les late que mañana sea de leyendas urbanas? Eh, si es así, pues prepárense sus leyendas urbanas porque puede estar bien interesante esto que vamos a platicar el día de mañana. Los queremos mucho. Gracias por Bye. los superchats. Nos vamos a comer nuestros taquitos mañana. Además, vamos a tomar ¿Pabrita? fotografía Bye, y vamos a subir las fotos en eh, Patreon sí, sí. para que vean que sí, nos comimos los taquitos y las coquitas. Mm -hmm. Gracias a todos. Descansen. Buenas noches.